Hola, saludos, buenas tardes a todas y a todos. Los que ya están conectados, les pedirá de favor si pudiesen empezar a activar sus audios y sus videos para que podamos dar inicio a la presentación que ha que fue convocada para el día de hoy. Karina. Veo que ya se está conectando la regidora Karina Benavides, nada más estaré esperando que se pueda tener acceso y iniciamos tan pronto la presente sesión de cabildo. Muy buenas tardes, bienvenidas todos y todos. Décima tercera sesión ordinaria de Cabildo, día 15 de julio del año 2021. Muy buenas tardes, bienvenidas todos ustedes a esta sesión vía videoconferencia de manera remota, la cual se lleva a cabo en fundamento lo establecido en el artículo 33 del párrafo segundo del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, y en concordancia con el esquema estratégico dispuesto por esta Administración Municipal a fin de garantizar la salud y evitar la propagación del COVID-19, propiciando con esto medidas. Y condiciones que posibiliten el sano distanciamiento social, dadas las circunstancias actuales sanitarias en el mundo, en la capital potosina también tiene dicha realidad. Quiero pedirles a los miembros de este honorable cuerpo colegiado que mantengan activo su teléfono celular para que en caso de que haya cualquier imperfecto tecnológico de manera inmediata, la dirección de innovación tecnológica los pueda con tactar y de manera inmediata se pueda restablecer la comunicación. De igual manera, les comento, les comento que la forma en que se les dará la palabra a cada uno de ustedes en sus distintas intervenciones son anotadas desde la Secretaría General para que podamos tener la contabilidad de las mismas intervenciones, pidiéndoles respetuosamente nos apeguemos al reglamento para que puedan ocupar el tiempo que el mismo dispone. Hago del conocimiento de todos ustedes que esta sesión de cabildo será subida a la página de este ayuntamiento y podrán ser consultadas bajo el link MX. Siendo las 13 horas con nueve minutos del día de hoy, jueves 15 de julio del año 2021, damos inicio a la décima tercera sesión ordinaria de cabildo de esta administración municipal. Como primer punto dentro del orden del día y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento interno del municipio, procedo a hacer pase de asistencia. Presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios. Bienvenido, presidente. Regidora Dulce Carina Benavides Ávila. Presente. Regidor Alfredo Lujambio Cataño. Presente. Regidora Nadia Michelle Viera Hernández. Presente. Regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Presente. Regidora Verónica Rodríguez Hernández. Presente. Regidor Jaime Uriel Waldo Luna. Presente, secretario. Buenas tardes. Buenas tardes, regidor. Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente. Regidor Juan Antonio Salas Herrera.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 Regidor Ángel Manuel Reina Sánchez. Presente. Regidora Alma Mireya Serino Zapata. Presente. Síndica municipal Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Presente. Se informa nuestro presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios, que en secretaria general se recibió escrito de la coordinación administrativa de la primera sindicatura mediante la cual se notifica la inasistencia del síndico municipal licenciado Víctor José Ángel Saldaña por motivos de incapacidad médica. De igual manera se hace de su conocimiento que se encuentra reunido el quórum legal que establece los artículos 25 de la ley orgánica del municipio y 38 del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí para celebrar esta décima tercera sesión ordinaria de Cabildo que fue convocada para el día de hoy.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 así como el artículo 38 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, declaró legalmente instalada la décima tercera sesión ordinaria de Cabildo del año 2021 del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, siendo por tanto válidos los acuerdos que en ella se tomen. Muchas gracias, presidente. Y como tercer punto dentro del orden del día, se somete a su consideración y en su caso, aprobación de este honorable Cabildo, el acta de la décima segunda sesión ordinaria de fecha 30 de junio del año 2021, toda vez que de cuyo documento de aprobación se trata, fue entregado previamente para su revisión a nuestro presidente municipal, síndicos y regidores, dentro del término establecido en el artículo 74 del reglamento interno, no recibiéndose observaciones a dicho proyecto, se les tiene por conformes con el contenido de la misma. En virtud de lo siguiente, propongo a este honorable cabildo lo siguiente. Primero, se solicite la dispensa de la lectura del acta antes mencionada y conforme a lo determinado por los artículos 50 y 52 del reglamento interno, se procede a realizar la votación en forma económica, por lo cual les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad. Segundo, se somete a aprobación del de acta. De la décima segunda sesión ordinaria de fecha 30 de junio del año 2021 y de conformidad como lo establecen los artículos 50 y 52 del reglamento interno, se realiza la votación en forma económica. Por lo que le solicito a los miembros de este honorable cabildo manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad y de esta manera se les hará llegar las actas aprobadas para que se pueda recabar las firmas de ustedes. Como cuarto punto dentro del orden del día, se somete a consideración, y en su caso, aprobación de este honorable cabildo, el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, se hace del conocimiento de todos los presentes, que se recibió escrito del presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, solicitándose agendar un punto dentro del orden del día, por lo que con fundamento en el artículo 113 fracción séptima del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí, se presenta el dictamen de la comisión antes señalada. En virtud de lo anterior, se da el uso de la voz al regidor Juan Daniel González Ayala para que dé a conocer el dictamen que se presenta. Adelante, regidor. Sí, muchas gracias. En virtud de que el dictamen que hoy se presenta fue oportunamente circulado a cada uno de ustedes, pido que se dispense la lectura del mismo. Muchas gracias, regidor, presidente de la comisión y a, y a, y a petición. Del presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, regidor Juan Daniel González Ayala, someto a su consideración la dispensa de la lectura del dictamen que hoy se presenta. Por lo cual procedo a realizar la votación en forma económica en los términos de los artículos 50 y 52 del reglamento interno. Les pido manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor... prueba así por unanimidad adelante regidor gracias honorables miembros del cabildo hago de su conocimiento que con fecha 12 de julio del año en curso se recibió en la oficialidad de partes de la oficina de regidores oficio suscrito por el licenciado rodrigo portilla díaz tesorero municipal en el que presentó para su aprobación los estados financieros con cifras al 30 de junio del año 2021 en virtud de lo anterior, en la sesión de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, celebrada el 14 de julio del año 2021, se analizaron, discutieron y aprobaron los estados financieros al 30 de junio del año 2021, preso presentados por el Tesorero Municipal, los cuales fueron aprobados por mayoría de votos en el seno de la comisión. Por tanto, le pido atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del cabildo. Muchas gracias, regidor presidente de la comisión. Se somete así a consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal relativo a la autorización de los estados financieros al 30 de junio del año 2021 y de conformidad como lo señalan los artículos 50 y 52 del reglamento interno, se procede a realizar la votación, por lo que les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. en contra abstenciones se aprueba así por mayoría veo la mano levantada del regidor cristian iván azuara azuara adelante con su primera intervención muchas gracias secretario buena tarde a todos y quiero conjunción un poco el por qué, ya doy, vuelvo a votar en contra de los estados financieros. Y quisiera eh, ver, tesorero, si me pudiera informar en qué momento a la Comisión de Hacienda, digo esto en un supuesto, y esto viendo que, que o se tendría que investigar, ¿no? Si es cierto o no. En su momento la, hubo un caso en recursos humanos. Quisiera ver si nos comentaba ahorita a la mayoría de los regidores, porque esto no es una cuestión nada más de la Comisión de Hacienda, donde corrieron, se se por ahí por el desvío de recursos de finiquitos y pagos a trabajadores dados de baja en esta administración. Esto nunca se nos informó a la Comisión de Hacienda. Esto eh, tiene rato. ¿Qué pasó? Eh, su servidor hasta el momento es donde está informado. Saber, uno, por cuánto fue el monto del desvío del recurso de los finiquitos de trabajadores. Y dos, el por qué en ningún momento se nos informó a esta comisión. Sé que hay alguna investigación dentro de Contraloría, pero no hubo una sanción administrativa. No sé si la solución fue regresar el dinero o simplemente correr a la, a la persona encargada en esta misma y repito, no marcaré nombre de más porque a fin de cuentas hay una presunción de, de esta misma. Eh, hay una investigación dentro de la Contraloría. Lo que nos llama la atención es por qué no hay también una denuncia ante la Fiscalía y esto sería otro pasito más de un desvío, robo como le quieran marcar sobre un recurso. Eh, y esto, le repito, tesorero, no es de los finiquitos de los 74 trabajadores que corrieron en, la, en, esta últimas, en los últimos meses, sino del año anterior. Entonces, no sé si nos pudiera apoyar. Veo la mano levantada del regidor Alfredo Lujambio Cataño. Le daré el uso de la voz al regidor y después le podré dar, si están de acuerdo, la, el uso de la voz al tesorero municipal. Adelante, regidor. Sí, gracias, secretario. Gracias. Saludo a todos, compañeras y compañeras. Este... Presidente, yo solamente quisiera este, pedirle al regidor Azuara que nos hiciera favor de, pues de proveer toda la información eh, que él tenga y posea respecto al fenómeno o al, al evento del que se está haciendo referencia, porque creo que eh, quizá para varios de nosotros es, es desconocido eh, el fenómeno en particular al que se está refiriendo, así como la fecha, datos y nombres con los que se cuente para poder estar todos enterados y que el tema pueda ser ampliamente discutido y entendido por todos, creo que en igualdad de circunstancias. Nada más, gracias. Perfecto. Eh, si están de acuerdo, veo la mano levantada también del regidor Antonio Salas eh, y continuaremos con estas intervenciones para luego dejar la intervención del tesorero municipal. Adelante, regidor. Sí, gracias, secretario. Este, en el mismo sentido que mi compañero Alfredo, en el, en el momento que estamos hablando de un supuesto, quiere decir que no estamos seguros. Creo que eh, tenemos que ser un poquito más responsables y si vamos a poner eso en, en la mesa, tener los argumentos y las pruebas necesarias. Gracias. Eh, voy a ver la mano levantada también de la regidora Verónica Rodríguez y del regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Continuemos con estas intervenciones y después dejamos la intervención del tesorero municipal. Adelante, regidora. Gracias, me parece que eh, la persona que nos debe de informar en estos momentos es el tesorero municipal, porque es el responsable de vigilar en todo caso cuáles son los movimientos, eh, los desfalcos, los robos, extravíos de los que parece esta administración. Eh, y por supuesto, cuando no se puede asegurar, cuando no se puede señalar a un culpable, se hace con toda la responsabilidad de preguntarle al encargado que nos diga si es cierto o no tal suceso. Por eso es que no se puede afirmar que haya o no tal situación. Le estamos preguntando al encargado, al responsable del dinero, que nos diga si es verdad o no, porque después se nos pierden hasta 8 millones del cajón y tenemos que andar buscando a personas para que nos ayuden porque ya no sabemos de dónde sacarlos. Entonces es importante que ahorita el tesorero nos informe qué tiene él de conocimiento sobre esta situación para que todos podamos estar enterados y en todo caso se hagan las investigaciones correspondientes. Adelante, regidor Cristian Ivana Suara. Suara. Muchas gracias, secretario Sebastián. Eh, me sumo completamente a lo que dice la regidora Mero Rodríguez. Efectivamente, regidor Toño Salas, cuando hablo de su puesto, lo digo con toda la responsabilidad. El que nos tiene que dar en su voz informativa es el tesorero Rodrigo Portilla. No soy fiscalía, ni ministerio público, ni contraloría para poder generar la investigación correspondiente que usted está pidiendo. También desconozco cuál fue la última vez que estuve en su nómina para que estar en la misma mesa, siendo regidor, marque una orden a otro regidor en la misma hay que informarnos, regidor Toño Salas, a que leer un poco cuáles son sus funciones dentro de la misma y cuáles son las funciones del tesorero al estar en cuestión de Cabildo. Simplemente se está pidiendo una información. Quien presentaría la denuncia ante la fiscalía y demás, que es lo que se está pidiendo, pues serían ellos mismos. Espero que también se sume cuando sepa la información. Bien, eh, para darle fluidez a la discusión, le voy a dar el uso de la voz entonces a la regidora Verónica Campillo. Veo también la mano levantada de la regidora Nadia Viera y entonces sí, poderle dar el uso de la voz al tesorero municipal. Adelante, regidora Verónica Campillo. Gracias, secretario, con su anuencia, señor presidente. Eh, creo que las sesiones de Cabildo se han vuelto un poco... show o time, como quieran llamarle. Creo que han buscado como recubecos como para decir, preguntar, y se me hace muy extraño, regidor Cristian, que, que usted tenga conocimiento de algo y que tenga conocimiento de hace tiempo de esa situación y que sea en una sesión de cabildo donde usted manifieste la situación y no haya sido en una comisión de Hacienda donde está el tesorero, donde estamos casi la mayoría de los regidores que pertenecemos a, al cabildo, y creo que ya es un momento en el que creo que es buscar un espacio, buscar que la ciudadanía los escuche, pero de una manera un poco este, para llamar la atención y no para solucionar situaciones. A mí se me hace que más bien están buscando como esos pequeños recovecos dentro de las sesiones de Cabildo, pasando por encima un reglamento ¿Sí? un reglamento que rige, que solamente se verán situaciones o puntos que están dentro del orden del día. Y creo que debemos de acatar a lo que dice el reglamento, a lo que refiere, y que no estemos buscando esas situaciones de, ah, porque está el tesorero voy a preguntar. Ah, porque hoy este, se cedieron los estados financieros, voy a traer esto al tema. Creo que hay las comisiones per pertinentes para poder hacer este tipo de acciones, que en el momento que el regidor Cristian Azuara supo de la situación, haber enviado ¿sí? un documento o un oficio para que se diera en un punto del orden del día en una sesión de comisión de Hacienda, y de igual forma en una sesión de cabildo. Creo que el buscar así como los espacios, ay, permítame secretario, permítanme regidores, es que me enteré que hace esto dos años en recursos humanos para todo esto, que si estaba de conocimiento regidor y omitió hacer los comentarios, lo hace parte de. Acuérdese que no por decir no conozco, no sé y estoy esperando que me respondan, es también evadir una situación. Creo que, compañeros regidores, creo que todos debemos este, y, y merecemos respeto y merece el respeto cada uno de los ciudadanos. Porque todas las sesiones de cabildo se han convertido ¿sí? en que ustedes saquen situaciones que no vienen al orden del día. Y les pido que se guarde respeto conforme lo marca el reglamento. Porque es lo que debemos de seguir. Un reglamento. Somos regidores, somos síndicos, somos miembros de un cabildo. Y creo que se han convertido esto más bien en una situación de hacer show. ¿Es cuánto, regidor? ¿Es cuánto, secretario? Gracias, este, regidora Verónica Campillo. Soy el uso de la voz de la regidora Nadia Viera para que le pueda dar el uso de la voz al tercero Municipal. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Eh, bueno, igual nada más escribiendo los comentarios de mis compañeros, tanto de la regidora Verónica Campillo como del regidor Toño Salas, yo creo que en haciendo alusión a desconocer lo que son nuestras competencias como regidores, bueno, pues yo creo que estamos hablando por, por, por experiencia propia, me, me, me refiero al regidor Cristian Azora, ¿no? Digo, bueno, si sabemos que hay tanta posibilidad de enviar escritos, solicitando información eh, que no nos compete y tratando de dar indicaciones a direcciones operativas cuando sabemos perfectamente que esas no son las funciones de nosotros como regidores en este cabildo, pues eso sí hace alusión a desconocer lo que nosotros nos toca trabajar como, como regidores de este cabildo. Entonces, bueno, pues primero que nada, eh, como comentó el regidor Toño Salas, yo creo que eh, sí, si sí se, sí se viene a este punto ya a tratar de discutir, de desahogar como un diván eh, las situaciones que nos surgen, que nos enteramos de meses y meses anteriores, eh, porque no se hacen, como ya lo comentó nuestro, mi compañera Verónica Campillo, en comisiones, ¿no? Bueno, si ni siquiera se asiste a las comisiones como pretendemos tocar los temas en las mismas, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, a partir de ahí yo creo que podemos eh, tratar de, por respeto a todos los que estamos aquí presentes, de seguir el orden del día como está marcada y, y si no, pues bueno, eh, seguíamos enviando estos, estos comunicados, estos oficios que se envían las distintas comisiones solicitando la información, digo, ya lo hacemos ¿no? Entonces, ¿por qué tratar de meterlo aquí en el, en el orden del día de la sesión de cabildo cuando pues prácticamente, pues si no, no tiene punto ¿no? Bueno, nada más secretario muchas gracias Bien, veo antes, eh, antes de darle el uso de la voz al tesorero, veo la mano levantada del regidor Cristian Iván Azuara, Azuara y es la tercera Intervención del regidor. Adelante, regidor. Así es, eh, secretario. Es mi tercera intervención. Sí quise marcar esa tercera investi en, eh, intervención una vez que después conteste el, el tesorero lo que vaya a contestar. Primero, compañeros regidores, nunca marqué el tiempo que yo supe sobre esta información. Dos, de la asistencia hacia las comisiones, de eh, asistir a las comisiones en la primera en asistencia justificada hacia la Comisión de Hacienda por una situación personal que ojalá ninguna de las compañeras o compañeros se susciten en esta misma. Y se los digo de corazón. Y tres, compañeros, artículo 74 de la ley orgánica del municipio libre de San Luis Potosí, infracción cuarta. Vigilar los ramos de la administración municipal que le correspondan, para la cual contarán con la información suficiente y expedita de las dependencias municipales, informando periódicamente a ella, al cabildo. Es por eso, compañeras expertos en materia, que le solicito al tesorero la información y este derecho, obligación, este derecho, obligación de un regidor, no prescribe. Lo que solicito está pegado a la ley, a la propia ley orgánica. Compañeros, está dentro de nuestras facultades como regidores. Abramos un poco en cuestión de mente. No sé si les está molestando eh, un poco eh, las, los cuestionamientos y eh, vuelvo a repetir. Compañeros y compañeras, eh, estamos cayendo en un error marcando dentro de las facultades facultades que en verdad no les corresponden que es ordenar a otro regidor cómo hacer sus funciones verdaderamente hasta el momento sé cuáles son mis funciones y cómo las tengo que ejercer caemos en el mismo error nos creemos eh, dueños de la voz también de los otros regidores y ahí está si no tienen la ley orgánica compañeros, compañeras, ahorita con gusto les llevo una copia no sé si estoy dentro de, de las facultades con este artículo compañeros y compañeras, entonces dejemos de ser eh, tapaderas de cuestiones que no van, dejemos de no observar situaciones que se viven en el ayuntamiento, y repito, si ustedes me dicen, dice una compañera, que pues también seré responsable por saber sobre este tema y decirlo hasta ahorita, pues cuando supe yo de este tema, nunca lo comenté, para empezar, dos, primero, primero el segundo, quienes sí se enteraron y solamente despidieron a la persona y no existe una denuncia correspondiente, ahí sí hay una responsabilidad. Yo nada más les comento y creo que había una responsabilidad por aquellos compañeros o compañeras que están defendiendo algo que pasó en la administración sobre un desvío de recurso y jamás se dijo nada. Es cuanto, señor secretario. No, no, no puede ser. Otra Bien, te este, también la mano levantada del regidor Daniel González. Allá la palabra ahora sí darle... El uso de la voz al Tesorero Municipal. Regidor. Sí, muchas gracias. Y regidores, se me hace una, una falta de respeto. Eh, precisamente existe un orden del día. Yo aquí en mi oficina tengo un, un altero de eh, documentos, gestiones, peticiones, inquietudes ciudadanas, inquietudes de trabajadores que trato con la dirección correspondiente. No puedo esperarme a que llegue Cabildo y tratar todos esos temas como lo están haciendo ustedes. Es una falta de respeto a nosotros como regidores, al presidente municipal, a, las, a la síndico y a la ciudadanía en general. Por eso hay un orden del día que tenemos que apegarnos y seguir y no estar sacando ocurrencias, eh, peticiones que efectivamente son de interés para muchas, per, muchos personajes, pero no son para tratarse en Cabildo. Por favor, eh, respeten y adecúense a lo que tenemos que hacer en Cabildo. Gracias. Muchas gracias, regidor Daniel González Ayala, y le voy a dar el uso de la voz al, al tesorero municipal, Rodrigo Portilla. Adelante, tesorero. Muchas gracias, secretario. Saludos a todos. Este, pues primero, la alusión que hace el regidor Cristian es un chisme. Lo irresponsable, más allá de todo lo que han dicho los regidores, es preguntar sobre un chisme. Pero no se preocupe, si también al terminar mi intervención quiere que le responda algún otro chisme, estoy abierto a responderle cualquier situación que requiera de, de la administración y de las finanzas municipales. Es un chisme, ¿por qué? Porque yo acabo de terminar las llamadas con oficialía mayor, recursos humanos, no existe ningún procedimiento abierto sobre eso, no he sido llamado a la Contraloría de Municipal a dar un movimiento, pero sí dejarlo muy claro, los finiquitos, el finiquito se da por, cuando termina una relación laboral en el ayuntamiento, ese finiquito Exactamente tenemos un sistema en recursos humanos el cual el cálculo del finiquito lo hace un sistema esto se hizo para que ningún cálculo de finiquito salga ni a la alza ni a la baja sino que se dé lo que legalmente se tiene que dar a cualquier empleado de acuerdo a su situación por la cual se le está brindando o se le está otorgando un finiquito de acuerdo a la ley ese finiquito se hace por un sistema al momento en que queda impreso ese finiquito es enviado a la tesorería municipal por medio de la Dirección de Recursos Humanos. Y nosotros, dependiendo este, la solicitud que haga Recursos Humanos, se expide un DAP. El DAP es un, es un código de pago referenciado, el cual no puede ser cobrado por otra persona, más que el beneficiario en alguna sucursal bancaria. En este caso tenemos ese servicio con la, la institución HSBC. Y cuando es un cese para dar un finiquito por, auto, por alguna situación administrativa, se entrega un cheque en el cual va sellado por, eh, para no ser negociable y debe de ser abonado a su cuenta de nómina, se pone para abono en cuenta del beneficiario, por lo cuanto por lo tal, ese cheque no es negociable en ninguna otra ventanilla de ninguna otra manera, por lo tanto no, no, no, no entiendo el comentario de que exista algún desvío, por eso quedo dejo claro el procedimiento de cómo se emite un, un finiquito y pues para responderle el chisme pues creo que es un chisme, regidor, no tengo yo ninguna Ninguna situación este de manera oficial de que exista algún desvío por parte de finiquitos en el caso específico, este cualquier otra situación lo, lo haré a, lo haré de su conocimiento de manera inmediata a usted y a los miembros de la comisión y si el tema requiere subir a cabildo, pues por supuesto que, que estaremos en esta en esta situación como los, los otros temas platicados en la en la comisión de momento de manera oficial. No tengo ninguna situación por medio de finiquitos como usted hace la ilusión, ni he sido nombrado o llamado a la Contraloría para esclarecer algún tema de esos. Y en este momento colgué con la, hago, vuelvo a hacer referencia, colgué con la directora de Recursos Humanos y con el Oficial Mayor de este Ayuntamiento, en el cual no tenemos cero conocimiento del chisme del cual usted hace ilusión. Muchas gracias, tesorero municipal. Veo la mano levantada de la regidora Verónica Rodríguez en su segunda intervención y les pido respetuosamente que nos apeguemos a la orden del día de manera respetuosa, se los pido a ustedes, autoridades municipales. Adelante, regidora, para poder continuar con la orden del día. Gracias. Efectivamente, en mi segunda intervención del punto que trata acerca de los estados financieros, donde podemos cuestionarle con la voz informativa que tiene presente en este colegiado al tesorero municipal, eh, me apego a lo que acaba de comentar y eh, primero hay que decir que es irresponsable generar un chisme. Los chismes se hacen porque se distorsiona la información y es justo lo que acaba de hacer el tesorero. La pregunta que se le hizo fue si él tenía conocimiento y nos dijera si era verdad que se había despedido a una trabajadora por haber desviado esta trabajadora recurso público que era para liquidación o finiquito de trabajadores. La pregunta era que nos dijera si tenía conocimiento de eso y si era verdad. Sí o no, se despide una trabajadora por esa razón. Solo eso. No se le dijo que aquí se estaba asegurando que eso había pasado. Entonces, el que generó el chisme fue el tesorero, porque debía haber contestado sí o no, es verdad o no. Pero fíjense lo que es todavía más irresponsable irresponsable tesorero es perder 8 millones de pesos de esta administración de la que usted se jactaba de decir que era transparente y que no era corrupta y que discúlpenme compañeros pero si a ustedes no les interesa defender los derechos de los y las potosinas y solamente les interesa defender los intereses de una persona que está aquí riéndose y que solo les está diciendo cómo levantar la mano y cómo no las sesiones de cabildo, regidores, son para esto, para el debate, son para que aquí desmenucemos todos los temas que de verdad le importan a la ciudadanía, porque después nos dicen que lo solicitemos a una sesión y resulta que los presidentes de las comisiones hacen todo menos atender a nuestras solicitudes. Entonces, no nos vengan a decir aquí que lo vayamos a pedir en una comisión, porque ustedes ni siquiera nos dan la información que les pedimos. Este es el escenario, señores, revisen el reglamento y revisen la ley orgánica. Aquí nosotros podemos debatir los asuntos que sí le importan a San Luis Potosí, como 8 millones de pesos perdidos por el irresponsable que está ahí y que es el tesorero municipal. Veo la mano levantada del regidor Daniel González y de la regidora Verónica Campillo, ambos en su segunda intervención y podemos continuar con la orden del día. Adelante, regidor. Sí, este, por favor, regidor, está leyendo un guión que traen de su partido, porque creo que nadie entendimos la pregunta que usted dijo. Digo, coincidimos todos, es, le dio muchas vueltas. El chiste es que nadie lo interpretamos. Entonces, por favor, este, hagan bien las cosas. Y del tema de 8 millones, ya, regidora, lo vimos en la comisión, se les ha dado información, no sé qué más quiere. Si quiere, si tiene mucho interés, vaya a la fiscalía, no sé. Gracias. Gracias, este regidor Daniel González, Ayala. Presto el uso de la voz a la regidora Verónica Campillo. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Gracias, compañeros y compañeras. Lo mismo que refiere el regidor Daniel desde el inicio, cuando hizo su primera intervención, el regidor Cristian, no entendí realmente cuál era la cuestión ante hacia el Tesorero. Es importante también eh, tomar en cuenta que si usted tiene la duda, con pues nosotros también nos genera la duda de qué es lo que quiere usted decir, si hacemos un, un orden de ideas pues poderlo formular de forma correcta para que todos estemos en el mismo este, orden y podamos eh, dirimir la situación que trae el regidor y la regidora. Y este, creo que es como aperturar más bien nuevamente un tema que ya hemos visto una y varias veces y desde el año pasado el tema de los ocho millones. Y que creo que, eh, bueno, algunos a lo mejor no estuvieron porque pues pidieron licencia para buscar algunos cargos este, públicos eh, y que no estuvieron de la mano de cada uno de los procesos y que no estuvieron en a lo mejor en algunas sesiones de comisión de Hacienda. Es importante, regidores, que sean las comisiones donde desahoguemos cada uno de estos puntos. Es cuanto, señor secretario. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, regidora. Campillo, como quinto punto dentro del orden del día, se somete a su consideración y en su caso aprobación de este honorable cabildo el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicos. Se hace del conocimiento de los presentes que se recibió escrito del presidente de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, solicitándose agendar un punto dentro del orden del día, por lo que con fundamento en el artículo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 Muchas gracias, regidor. Y a petición del presidente de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, regidor Juan Daniel González Ayala, someto a su consideración la dispensa de la, lectura, de la lectura del dictamen que hoy se presenta, por lo que procedo a realizar la votación en forma económica. En los términos de los artículos 50 y 52 del reglamento interno, y les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidor. Sí, gracias. Eh, honorables miembros del Cabildo, hago de su conocimiento que con fecha primero de marzo del año 2021 se recibió escrito libre del presidente del Consejo de Administración y apoderado legal de la sociedad Asistencia Ambiental Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que solicitan reconocimiento por parte de este ayuntamiento respecto de una vialidad Ubicada 3.3 kilómetros hacia el norte del bulevar Manuel Gómez Morín, cuyo tramo específico parte del entronque con eh, camino a Peñasco y continúa hacia 1.100 metros al poniente conocida por Jamino a San Juanico. Derivado de todos los antecedentes señalados, en el cuerpo del dictamen de la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, resultó competente para conocer ...así como para dictaminar respecto al tema referente a la asignación de nomenclatura solicitada. En virtud de lo anterior, en la sesión de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas... ...celebrada el 7 de junio del año 2021, se analizó la solicitud presentada por la directora de Administración y Desarrollo Urbano... ...referente a la solicitud de asignación de nomenclatura a una vialidad ubicada... A 3.3 kilómetros hacia el norte el bulevar Manuel Gómez Morín, cuyo tramo específico parte del entronque con camino a Peñasco y continúa a 1.100 metros al poniente con pretendido nombre de camino a San Juanico Oriente, el cual fue aprobado por unanimidad de votos en el seno de la comisión. Por tanto, le pido atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del cap Muchas gracias, regidor. Y se somete así a consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas relativo a la asignación de nomenclatura Camino a San Juanico Oriente a la vialidad señalada en el dictamen y de conformidad como lo señalan los artículos 50 y 52 del reglamento interno, se procede a realizar la votación, por lo que respetuosamente le solicito manifiesten en el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor... Se aprueba por unanimidad. Como sexto punto dentro del orden del día se somete a consideración y en su caso aprobación del cabildo el dictamen jurídico que presenta la síndica municipal licenciada Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Se hace del conocimiento de lo, todos los presentes que en Secretaría General se recibió escrito de la síndica municipal licenciada Alicia Nayeli Vázquez Martínez solicitándose a agendar un punto dentro del orden del día para la presente sesión, por lo que le cedo el uso de la voz a nuestra síndica municipal para que dé a conocer el dictamen antes señalado. Adelante, síndica. Gracias, secretario. En virtud de que el dictamen que hoy se presenta fue oportunamente circulado a cada uno de ustedes, pido se dispense la lectura del mismo. Muchas gracias, síndica municipal. Y a petición de la misma, la licenciada Alicia Nayeli Vázquez Martínez someto a consideración la dispensa de la lectura del dictamen jurídico que hoy se presenta.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 Consiste en el dictamen jurídico respecto al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. La minuta que contiene dicho proyecto fue remitida a este ayuntamiento por, par, por parte del Honorable Congreso del Estado el 18 de mayo del año en curso a fin de que, en cumplimiento del procedimiento que marca el numeral 138 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, los ayuntamientos se pronuncien a favor o en contra, en este caso específicamente de la propuesta presentada en lo individual por la diputada marita Hernández Correa, aprobada en sus términos por el Pleno del eh, Honorable Congreso del Estado, en sesión ordinaria de fecha 14 de mayo del año 2021. La finalidad de la iniciativa es adecuar el texto de la Carta Política de este Estado a las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, a fin de que el informe de la presidencia de la directiva se presente durante la primera quincena de septiembre de cada año. De igual manera, a fin de establecer un lenguaje incluyente, puesto que en el texto actual del artículo 51, 58 perdón, se habla del presidente. Sobre este aspecto en particular, la legisladora propuso modificarlo por la frase, la persona que ocupe su presidencia. Como podemos observar, el artículo referido pertene pertenece al título sexto, denominado del Poder Legislativo, capítulo cuarto, de las atribuciones del Congreso. Por lo que en ese sentido nos encontramos frente a una modificación que solamente surtirá efectos en dicho poder e institución política sin que logre apreciarse efecto alguno con la misma en la esfera municipal, porque lo, por lo que esta sindicatura considera que no hay motivo aparente alguno por el cual se considere pronunciarse en contra de dicha modificación. En este orden de ideas, para los efectos y alcances del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Esta sindicatura municipal se pronuncia a favor de la iniciativa de reforma del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Queda a su consideración. Muchas gracias, síndica municipal. Y en virtud de que se trata de una iniciativa de reforma constitucional, llevaremos a cabo la votación de manera nominal como lo señala el artículo 50 del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí, por lo que al escuchar su nombre les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su documento. Regidora Ana Benavides Ávila. A favor. Regidor Alfredo Lujambio Cataño. A favor. Regidora Nadia Michelle Viera Hernández. Regidor Cristian Iván Azuara Azuara. A favor. Regidora Verónica Rodríguez Hernández. A favor. Regidor Jaime Uriel Waldo Luna. A favor. Regidora María Verónica Campillo Salazar. A favor. Regidor Juan Antonio Salas Herrera. A favor. Regidora Ana Rosa Pineda Gel. A favor. Regidor Eloy Franklin Zarabia. A favor. Re, regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez. A favor. Regidor Juan Daniel González Ayala. A favor. Regidora Frida Fernanda Rosa Zárate. A favor. Regidor Ángel Manuel Reina Sánchez. A favor. Regidora Alma Mireya Serino Zapata. A favor. Síndica municipal, Alicia Nayeli Vázquez Martínez. A favor. Presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios. A favor. Siendo así, se aprueba por unanimidad de los presentes. Como séptimo punto dentro del orden del día, se somete a consideración y en su caso aprobación del cabildo, la solicitud que presenta el regidor Juan Daniel González Ayala. Se hace del conocimiento que se recibió en Secretaría General se recibió escrito del regidor Juan Daniel González Ayala solicitándose agendar un punto dentro del orden del día de la presente sesión, por lo que cedo el uso de la voz a nuestro regidor para que dé a conocer su petición. Sí, gracias. En virtud de que la solicitud que hoy se presenta fue oportunamente circulada a cada uno de ustedes, pido que se dispense la lectura de la misma.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 Sí, muchas gracias. Eh, quiero comenzar este punto del orden del día, aclarando el motivo por el cual realizo esta solicitud al honorable Cabildo. Como podemos recordar, la pasada sesión de Cabildo surgió un tema que generó controversia entre algunos compañeros regidores y síndicos, el tema del amparo en contra de la construcción del puente Boulevard Rocha Cordero. A raíz de esto, puedo decir que he escuchado aseveraciones de diferentes miembros de este Cabildo, señalando que esta administración ha sido corrupta, que no ha sido transparente y sobre todo que las obras que se han llevado a cabo no sirven para nada o que no se ha realizado obra pública. Asimismo, he recibido críticas y comentarios hacia mi persona por el hecho de ser presidente de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas. Se ha dicho que no se ha trabajado, que no se atienden las peticiones y que no se es transparente. Pero claro ejemplo de lo contrario son todos los dictámenes que he presentado y se han aprobado en las sesiones de este cuerpo edilicio, como el dictamen que acabamos de aprobar. Estos comentarios, estas críticas, estas palabrerías provienen de personas o bien sin conocimientos en la materia o sin fuentes confiables y legales, pues se basan en redes sociales o en medios amarillistas o en chismes como lo acabamos de ver hace rato, Dicho por ellos mismos eh, y justificado por ellos mismos. Lamentablemente son los que no han trabajado ni aprobado ningún dictamen, siquiera han sesionado, solo se han pasado criticando sin sentido y lo peor del caso sin ponerse a, a estudiar antes de opinar. En temas trascendentales como este del Boulevard Rocha Cordero y sin buscar el bienestar y la mejora de la ciudadanía. Gente que es más que obvio trabaja para los intereses de sus jefes dentro de un partido político y que buscan a cualquier costo desprestigiar el trabajo honesto y que busca el beneficio de miles de potosinos sobreponiendo los intereses de unos pocos a los que se les verán afectados sus negocios particulares o de sus socios o de sus abogados. Ustedes saben a qué me refiero. Es por eso que el día de hoy, para ayudarlos a entender un poquito de lo que me queda claro, no tienen idea, pido a este honorable Cabildo aprobar mi solicitud para invitar al director de Asuntos Jurídicos, licenciado Daniel Alcántara, para que pueda explicar de forma más sencilla y entendible eh, posible a los regidores y algunos medios de comunicación que un, únicamente quieren malinformar a la ciudadanía y de tener una obra tan importante, misma que va a ayudar a la ciudadanía trabajadora, contrario a lo de que hay muchos presentes aquí que no, no son nada trabajadores, va a ayudarlos día a día que se desplazan horas en la mañana y horas en la noche, y ustedes quieren detener esa obra que han exigido durante años, qué lamentable, es cuanto. Gracias, regidor presidente, y someto a consideración la solicitud que presenta el regidor, Veo la mano levantada del regidor Cristian Azuara y de la regidora Verónica Rodríguez. Eh, adelante con su intervención. Muchas gracias, eh, te, secretario. Ah, cuestiones absurdas, oídos sordos perfectamente. Eh, mi trabajo lo reflejo yo mismo, no tengo que estar demostrando a nadie el trabajo de esto mismo. Volvemos a los chismes como él marca, ¿no? son chismes a fin de cuentas, eh, las cuestiones descritos, de demarcaciones políticas, y demás, esperemos que el tiempo nos dé la razón, y lo buscaré, ya sé en dónde podría estar, pero como se quedó sin partido y sin jefe, pues bueno, lo buscaré en, de todos modos en donde, en donde esté el mismo. Y podría ser un chisme también, que hay una preocupación por parte de alguien, en particular, donde ya andan buscando una magistrada para ver asuntos en particular, o que han ido a buscar varios de los que están aquí, están sorteando al delegado del RAN y no los ha atendido como ellos quisieran, en la cual han mandado escritos y le dijeron aquí no, porque como anduvieron en campaña, no rindieron lo visto en referencia a la información, etcétera, ¿no? Digo, Adelante con lo que se va a votar. De hecho, debería de estar también el director de obra pública para poderlos escuchar. Y no se sé, escucharía ¿no? o no escucharía de su, de, la, de su parte una mentira más, regidor Daniel. Pero le vuelvo a decir, espero que el tiempo nos dé la razón y lo iré a buscar. Ya vi que me enseñó su bandera. Vuelvo a lo mismo. Se quedó sin partido. Y sin jefe, aunque me enseñe el color de la bandera, volvemos a lo mismo. Sí, no me voy a meter en esos asuntos, no voy a caer en provocaciones, no me voy a enganchar en esas cuestiones. Solamente, pues veo que se siguen sordeando. Alguno ya hasta apagó la cámara donde andan buscando a la magistrada. No se preocupe si no tiene nada que ver con lo que se perdió. ¿a qué andan buscando magistrados. Y en el asunto de referencia al puente Rocha Cordero, porque ya sé que el secretario me va a pedir que me enfoque al punto y no se lo pidió al regidor Daniel, a mí sí me lo va a pedir. Pues bueno, volvamos a lo mismo. ¿Verdad, secretario, alcalde, alcántara y compañía? ¿No ha sido la respuesta que ustedes esperaban por parte del delegado del RAN? O sí, otro chisme, que a fin de cuentas estoy eh, libre como regidor de poder hacer las aclaraciones que a mí me correspondan, para no decirlo en otro sentido. Es cuanto mi primera intervención. Gracias, regidor. Cedo el uso de la palabra a la regidora Verónica Rodríguez para que después pueda tener la intervención el regidor Jaime Waldo. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Pues a mí me sorprende, me sorprende que entiendan sobre amparo, sobre derecho agrario y no puedan entender una pregunta en una sesión de cabildo, pero qué bueno, qué bueno, me da gusto que sean expertos en en esas materias y que por esa razón crean que nosotros no debemos preguntar y cuestionar. Ahora hay que decirlo como es, ¿eh? porque dicen que los que quieren malinformar somos nosotros. Cuando están distorsionando aquí todo, nosotros no queremos detener la obra para evitar desarrollo en el en nuestro municipio. Al contrario, Estamos a favor de ello, pero nosotros queremos que se apeguen a derecho. Lo que queremos es que se acate la instrucción de un juez. Queremos que se cumpla con un ordenamiento. No estamos diciendo que no queremos desarrollo. Queremos que se cumpla con la orden de un juez, porque si ustedes comprenden perfectamente sobre amparo y derecho agrario, pues entonces por qué andan buscando tanto al delegado ¿Y por qué cuando tuvieron su oportunidad jurídica, ¿por qué no presentaron la vista del oficio que hoy les afecta? ¿Por qué si ese oficio, que yo les hice mención en la sesión pasada, porque decía el alcalde que todo estaba bien, y yo le dije, bueno, y entonces revisen este oficio? Pues resulta que ustedes que nos acusan de meter aquí temas políticos y electorales, fueron los primeros en andar en campaña, y no darse cuenta que se les concluyeron los tres días para combatir ese oficio que hoy los está afectando. Y es la razón por la que andan buscando al delegado. Y es la razón por la que están muy preocupados. Me parece, regidor Daniel, que los que deben preocuparse porque sus intereses se verán afectados son justamente los que, tal vez usted no sepa, andan buscando al delegado. No lo acuso ni lo culpo por no tener esa información. Tal vez solamente lo invitan a previas para decirle cómo levantar la mano, pero no para informarle que tienen una gran complicación en este asunto legal del que nosotros solicitamos se desmenuzara en una comisión que usted preside, pero que justamente usted no quiso desahogarlo. Hace rato dijo que para qué traerlo a Cabildo sin una sesión de comisión se podía desahogar y es justo lo que usted no quiso hacer. Tres días para desahogar un oficio que hoy les afecta y se les pasó por andar en campaña. ¿Quiénes son los que no saben hacer política, alcalde? ¿Quiénes son los que andan más preocupados por sus intereses? Y perdón, pero si quieren hablar de trabajo y de resultados, discúlpenme, pero San Luis Potosí se dio cuenta del trabajo que ustedes hicieron o que hicimos. Porque yo se los he dicho de frente, les quedamos a deber como administración, les fallamos, porque lamentablemente y lastimosamente soy parte de esta administración en la que alguien nos engañó y con una bandera de alto a la corrupción nos dijo que todo iba a ser diferente. Y resulta que hoy la gente adentro y afuera de esta administración nos dice que son peor, peor que ninguna otra administración les había tocado. Gracias, regidora. Adelante, regidor Jaime waldo Gracias, secretario. Eh, abonando un poquito a este punto del orden del día que estamos tocando, sí me gustaría hacer una invitación a todos mis compañeros, colegas, regidores. Desconozco el número de seguidores que tenemos en este momento en las redes de este ayuntamiento, pero creo que San Luis no se merece esto y tal vez puedan decir que me llega un poco romántico y me llega un poco ridículo al estar hablando de esto, pero estamos a dos meses y medio de cerrar esta administración y de verdad San Luis no se merece que se cierre de esta forma. Desconozco la, la retórica o el, o el discurso de mi compañero Daniel, si por partidos o no partidos, yo no obedezco a ningún jefe político, mi jefe es la ciudad. Mis jefes son los ciudadanos, no es ningún jefe político. No me doy por aludido por ese tema. Eh, vengo representando a San Luis, sí, llegué por un partido, es el Partido de Acción Nacional, pero también vengo representando a la ciudadanía. Entonces, también veré por los intereses de la ciudadanía y también lo que ve mal lo haré de señalar y también lo que esté bien lo haré de aplaudir. Hace una sesión, la sesión pasada se hizo la observación referente a este tema. Desconozco si hay o no hay elementos, si, si está bien o está mal. Yo sí eh, haría una solicitud al secretario y al presidente de esta comisión para que se haga una sesión de trabajo y se pueda llegar a fondo este tema y nos puedan explicar a fondo si hay algo bien o algo mal. Este, no de esta forma aquí en Cabildo debatiendo si sí, que si yo, que si el partido, si no hicieron, si no hicieron. Yo se los he reiterado muchas veces. Quien ha trabajado, ha trabajado. Lo único que va a juzgar el trabajo de cada uno de nosotros es la ciudadanía, no el de ustedes, al mío, o yo al de ustedes. Es la ciudad. Se congeló, regidor Waldo. Les comparto que ya están asistiendo al regidor Jaime Waldo, creo que hay un imperfecto y tecnológico con su conexión. Con su anuncia, secretario, si le pudieran dar acceso nuevamente al regidor Waldo, por favor, ya pudo conectar su equipo. Ya está, ¿verdad? Eh, les pido respetuosamente a los regidores y regidoras, síndica municipal y alcalde que puedan estar aperturando sus videos y micrófonos para que podamos continuar con la presente sesión una vez que ha sido establecida la conexión del regidor Jaime Waldo Luna. Listo, secretario. Gracias. continúa entonces este, con un minuto 20 segundos que le restan en su intervención, regidor. Adelante. Pues ya se me borró el cassette, pero voy a tratar de hilar lo que estaba diciendo. Concluyendo con esto, yo solamente quisiera hacer una solicitud al regidor Daniel González Ayala, presidente de la Comisión de Alumbrado, que ojalá podamos retirar este punto y se pudiera convocar a esta comisión para tratar el tema que se está llevando a cabo. Y poderlo dirimir en la comisión, en el seno de esta comisión. Creo yo que el seno del cabildo es algo muy importante, es algo muy institucional, donde no deberíamos llevar estos temas aquí, si es político, si no es político, si es partidario, no es partidario. Entonces, para concluir, sí, solamente quisiera solicitud muy respetable la intervención del regidor Ayala, pero sí también quisiera solicitarle que ojalá este tema se pudiera retirar, aunque sé que abajo nos van a mayoritar en la votación pero ojalá se pudiera llevar al seno de esa comisión. Es cuanto, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Veo la mano levantada de la regidora Nadia Vieri y también de la regidora Daniel González allá. Adelante, regidora. Perdón, gracias. Ya hay un poquito de interferencia. Eh, no, yo creo que nada más eh, en sentido de agradecerle al regidor Daniel González, es un poquito... Eh, en contra de la última intervención del regidor Waldo, porque bueno, eh, está dando atención, una puntual atención a la solicitud que nos presentaron a raíz de la sesión anterior de Cabildo, ¿no? Yo creo que en cuestión de siendo lógicos referente a lo que mencionamos hace unos momentos, de seguir el orden del día y de tratar de discutir los temas que se inscriban y que se les dé el tiempo y, y, el, y el orden adecuado en estas sesiones de Cabildo, pues bueno, ¿no? yo creo que al contrario, eh, qué mejor que los hechos para, para pues ahora que presentar. Un poquito las, las cuestiones, eh, así como le decían hace rato al regidor Daniel González Ayala, del tema de ser omiso, de no querer atender las cuestiones, de que hacía mención la regidora Verónica Rodríguez, de que solicitaban cuestiones a los presidentes de las comisiones y no se atendían. Bueno, pues claro, aquí está el claro ejemplo de que no es así. Yo creo que es que mejor que poder eh, atender de manera puntual mediante este punto que ya se inscribió, que ya se nos circuló, que ya todos tenemos conocimiento en esta sesión de cabildo. Entonces yo creo que al contrario, ¿no? si nos quejamos tanto de la falta de información, de que no sabemos, de que desconocemos etcétera, etcétera, pues yo creo que eh, el prestar la atención necesaria y poder discutir y, y escuchar y comprender lo que nos van a presentar por parte de la comisión de alumbrado de obras públicas por parte de, del regidor Daniel González Ayala y nuestro eh, representante o, o la persona que nos apoya, el licenciado Daniel Alcántara, como jurídico de esta administración, pues yo creo que sería lo más puntual. Así podemos darle también la oportunidad a la ciudadanía que nos está viendo eh, de, de, de ser parte y de conocer la información puntual y evitar dimes, diretes, discusiones, situaciones que al, que al final de cuentas, eh, yo no quisiera hacer la aseveración de que son políticos, pero pues pareciera que sí, todo el tinte toda la cuestión, que todo lo da de esa manera. Entonces, pues qué mejor, ¿no? Que dejar la información bien clara en estos momentos y dar la oportunidad también a la ciudadanía que pues ya nos ve y, y yo creo que sería de lo más puntual y de lo mejor que pudiéramos ofrecerles en esta sesión de Cabildo, eh, a diferencia de las intervenciones que ya se han dado anteriormente. Entonces, pues nada más, secretos. Muchas gracias. Ana de Aviera, es el uso de la voz al regidor Daniel González allá. Adelante, regidor. Sí, muchas gracias. Eh, coincido con, con las intervenciones de los dos regidores que me anteceden. Aquí no, no es para tratar temas que no están en el orden del día, como se ha hecho en varias eh, comisiones, aunque la regidora Verónica le dé sueño. Eh, pero bueno, precisamente lo que yo estoy haciendo es formalizar las peticiones que ustedes me, me presentan y lo vemos en cabildo, como lo quieren hacer. Si, lo, si quieren tratar los temas en adelante, vamos a hacer la misma dinámica. Eh, efectivamente, eh, yo sí, sí me interesa y yo creo que a, a muchos integrantes del Cabildo informarnos bien y buscar al delegado del RAN, que es el que tiene la información adecuada, no la de redes sociales ni la de medios eh, amarillistas, que me parece que son sus, sus fuentes de información, entonces efectivamente yo sí busco al delegado del RAN para que me dé la información adecuada, busco el decreto de expropiación de mil 991 que ahorita nos va a explicar el, el licenciado Daniel Alcántara no quisiera robarle la presentación y todo esto lo hago fuera fuera de las, las previas donde efectivamente también vemos estos temas, pero es para juntar la información y no, no hacer espectáculos como lo que ustedes hacen por aquí. Busco incluso asesoría y yo nunca he tenido jefes de, de partido como, como ustedes, yo busco a mis compañeros asesores del Partido Verde, efectivamente, no sé si usted sabe mi vida mejor que, que yo, pero bueno, yo, yo ahí busco con compañeros del Partido Verde y coincidimos todos en que esta información es la, eh, la adecuada y, y no, tiene por qué, no tenemos por qué temer ni parar obras en beneficio de la ciudadanía. Por favor, regidor, ya no evidencien sus negocios de su, de su jefe político que ustedes sí tienen. No lo hagan más evidente. Están citando fuentes que le da el abogado socio de él. Por favor, ya no lo hagan. Muchas gracias, regidor. Veo la mano levantada del regidor Cristian Azuara, de la regidora Verónica Rodríguez, segunda intervención de la, ambos regidores, y veo la mano levantada de la regidora Lidia Karina Zaval. Adelante, regidora Azuara. No lo voy a tomar como intervención. La dejo, esta segunda intervención, para más adelante. Yo no sabía que el, el licenciado Daniel Alcántara se iba a conectar ahorita. Si es así, dejo mis dos intervenciones. Quisiera escuchar claro lo Está que bien. me hace el licenciado Alcántara. Eh, sigo con las manos levantadas. Este, tiene, tiene la intervención la regidora Verónica Rodríguez. Igual, sométase a votación y si se llega a aprobar a favor y que entra, reservo mis, mis intervenciones para... Cuestionarle al licenciado Alcántara. Quiero aclarar, estamos justamente en el quinto, en el séptimo punto del orden del día. ¿eh? Cedo el uso de la, de la voz a la regidora Lidia Karina Zaval. Adelante, regidora. Consonencia, señor secretario. Solamente este para pedir que podamos continuar con, con el orden del día. Estoy de acuerdo en lo que comentan nuestros compañeros. Si este punto ya se trajo a Cabildo, viene dentro del orden, entonces este, me gustaría que se le diera ya la continuidad en la entrada al licenciado Alcántara. Yo no pertenezco a esta, a esta comisión, pero sí estoy interesada y creo que la ciudadanía también. Entonces este, le pido muy respetuosamente que se le dé el acceso al licenciado Alcántara para que él pueda aclararnos las dudas, por favor. Es cuanto. Pues muchas gracias, regidor Lidia Karina Zavala. Haciendo así entonces y en virtud de los que somete a consideración en la su solicitud del regidor Juan Daniel González Ayala relativa a la participación del director jurídico para que realice una puntual explicación y aclaren las dudas o inquietudes respecto del juicio de amparo bajo el número de expediente 288 diagonal 2020 del índice del juzgado octavo de distrito. Tengan los integrantes de este honorable cabildo, por lo que procedo a realizar la votación en forma económica en los términos de los artículos 50 y 52 del reglamento interno. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Nada más veo la, votas, la votación del regidor Eloy Franklin. Estamos poniendo a votación, regidor. La intervención del director de asuntos jurídicos. Necesito simplemente saber el sentido de su votación, regidor Eloy Franklin. Por favor. Siendo así, se aprueba por unanimidad y derivado de la votación anterior tendremos la intervención del director jurídico licenciado Daniel Alcántara. Fernández pido a la dirección de innovación tecnológica le dé acceso a nuestro director jurídico para que realice la intervención antes solicitada. Adelante. Perdón, secretario, antes de iniciar esta presentación, creo que nos la puedan hacer llegar para tenerla a la vista? Creo que ya venía preparado el licenciado Alcántara, ya sabía que iba a entrar, entonces, ¿nos la pudieran hacer llegar a la oficina antes de iniciar? Pero... Perdón, buenas tardes, otra vez, secretario, y, y a todos los miembros del Cabildo, Buenas tardes y gracias por la posibilidad de intervenir para explicar acerca de este el tratamiento que se le ha dado a este expediente relacionado con el proyecto de la obra pública denominada puente vehicular superior de bulevar Antonio Rocha Cordero ¿Puedo eh licenciado nada más a ver si si nos la van a hacer llegar antes de que usted inicie. Ah, podemos podemos secretario oh, Sebastián, perdón, la presentación, por favor, antes de que inicie. Voy a intervenir. ¿Qué tal que empieza el licenciado sí, y les mandan... Le una más oportunidad, este, que podamos continuar con la presentación que nos está haciendo el director jurídico. Sí. Y yo ahora mismo pediría de favor que se les haga llegar a los miembros de este honorable cabildo un ejemplar de lo que se está presentando. Adelante, director. Gracias. Eh, Continúo, entonces, les comentaba acerca del de, de agradecimiento por la posibilidad de exponer la forma y el tratamiento que se le ha dado a este asunto. Eh, en efecto, eh, como comentario inicial o generalidades acerca de este proyecto, solamente haría eh, esta parte inicial, eh, retomando que efectivamente este proyecto forma parte de una cartera de coordinación de obras públicas e inversión por parte de los niveles de gobierno, el gobierno del estado de San Luis Potosí y el ayuntamiento, eh, para realizar lo que han sido tres obras públicas y esta es una de ellas que ocurre sobre un sobre el periférico Rocha Cordero en la parte sur, eh, que se trata de una zona de jurisdicción de la Junta Estatal de Caminos que le correspondió de acuerdo con esta coordinación institucional eh, llevar a cabo su ejecución al Ayuntamiento de San Luis Potosí, desde luego con una con un proyecto realizado y validado por esta institución del gobierno del Estado, la Junta Estatal de Caminos y eh, con base en los análisis de necesidad que se habían venido llevando a cabo este, desde, desde etapas anteriores. Eh, la idea de esta presentación, para comentárselos, busca darse a partir de la literalidad de los aspectos más importantes de, eh, las, de, de, digamos, de las dos controversias jurídicas que existen, que están aperturadas en relación con, con esta obra de la vialidad en Rocha Cordero, una de ellas a través de un juicio de amparo y otra a través de una denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado, promovidos ambos por el núcleo agrario que, que es elegido, eh, denominado Rancho Viejo, La Libertad. Y con base en eso, este, me permitiría iniciar con la presentación que ya nos han hecho favor de, de poner en pantalla y que, como les comentaba, buscamos ofrecerla a partir de la literalidad de los elementos que obra en el expediente y que, además, está a su disposición este, en el momento en que ustedes eh, lo soliciten. En este sentido, inicio por comentarles sobre el juicio de amparo en el cual las autoridades demandadas lo han sido el gobernador constitucional del Estado, la Junta Estatal de Caminos y autoridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí, este, y que el, básicamente el acto reclamado este, literalmente, este, fue argumentado de la siguiente manera la orden de obstrucción construcción privación total parcial o definitiva de la superficie de elegido ubicado en el anillo periférico y avenida industrias de esta ciudad capital en la cual se pretende destituir de forma definitiva de nuestras tierras ejidales a fin de la construcción de un puente vehicular mismo que se pretende realizar dentro de las tierras ejidales de las cuales tenemos posesión desde tiempos inmemoriales y que forman parte de nuestra tierra ejidal, como se muestran las copias que se agregan de la carpeta de dotación ejidal. El subrayado y resaltado de la parte que indica carpeta de dotación ejidal es nuestro, puesto que lo hacemos porque tiene mucho que ver con la atención que se le ha estado dando el asunto. También me permito comentarles que todo el tratamiento jurídico que se ha dado no ha sido exclusivo de la autoridad municipal y ninguna de las autoridades demandadas eh, tomó el camino de llevar a cabo sus propias defensas y determinaciones, sino que desde el inicio se tomó la decisión de coordinarnos con instancias jurídicas del gobierno del Estado, particularmente me refiero a la subsecretaría jurídica de, de la Secretaría General de Gobierno, me refiero a la consejería jurídica del gobierno del Estado y a la parte jurídica de la Junta Estatal de Caminos. Quienes junto con la dirección de obras públicas y, y el área eh, de la cual se encarga su servidor, eh, nos reunimos y las defensas, argumentos y defensas que se han expuesto para efectos de esta controversia se han definido de manera conjunta y ustedes podrán encontrar en las defensas del gobierno, del Estado y la Junta Estatal, pues las mismas que el ayuntamiento ha argumentado en su favor. Les comento que el estatus del juicio en este momento se encuentra en la etapa del desahogo de pruebas periciales, que en efecto hay una prueba pericial ofrecida en su derecho por parte del de de elegido y su representación jurídica y las que hemos ofrecido desde el gobierno en estado y el ayuntamiento. A su vez, como el juzgado también ha valorado ambas y estaría ante, ante su propia pericial que pueda definir las ubicaciones del elegido y de la obra, para poder resolver el fondo del asunto. Pasamos a la siguiente lámina, en la cual, también de forma literal, tomamos los efectos de la suspensión eh, de plano que otorgó el juzgado octavo de distrito ante la demanda promovida por el núcleo agrario, que en efecto el núcleo agrario, como sabemos, eh, es reconocido por la ley como un grupo vulnerable y por lo cual le asiste el otorgamiento de este tipo de suspensiones de plano a fin de buscar el, el establecimiento de sus derechos. En este sentido, la suspensión indicó que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se lleven a cabo actos que tenga o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios. Hicimos este primer resalte, en color y subrayado, porque se vincula con, con algunas de las defensas que hemos argumentado y para poder distinguirlo de esa manera, Continúa diciendo la suspensión del núcleo giral rancho viejo La Libertad en esta ciudad, siempre y cuando esto no haya ocurrido. Este segundo resaltado lo hacemos porque tiene que ver con los otros elementos de defensa. Y concluye diciendo, hasta en tanto se notifique a las autoridades la resolución que define el fondo del asunto. Sobre esto, bueno, posteriormente el ejido, las autoridades elegido... Eh, decidieron eh, promover una denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado, asunto que también ya ha sido conocido por los diferentes miembros de este cabildo y en el cual encontramos como causa de la denuncia de juicio político lo que define el artículo décimo de la ley de juicio político como la causa de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías esto considerando elegido en su promoción que las autoridades del, del ayuntamiento, en este caso debo precisarles que el juicio político ya no se intentó en contra del gobernador del estado y la junta estatal de caminos sino solamente contra el ayuntamiento. Entonces, en este sentido se dice que las autoridades del ayuntamiento han ha validado la comisión de actos violatorios de derechos humanos al ser omisa en obedecer mandamientos judiciales, cuyo carácter es de orden público y de observancia general tal como lo es una suspensión de plano decretada dentro de un juicio de amparo. Encontramos en efecto, eh, pues digamos, la conexión entre ambas instancias jurídicas eh, que ha emprendido el ejido y que se encuentran activas en, en ambas instancias. En, en esta siguiente parte de la exposición eh, nos queremos enfocar en las defensas que ha promovido el ayuntamiento ante estas instancias jurídicas y que son, como les comentaba, defensas del ayuntamiento coincidentes con las del gobierno del Estado y la Junta Estatal de Caminos, que, como repito, este, se determinó como lo más conveniente trabajar de forma coordinada y con el criterio unificado de todos. La primera tiene que ver con la preexistencia de la vialidad de Avenida Rocha Cordero, anillo periférico, la cual existe desde 1973, ese fue el primer argumento eh, que, se, que, que, se, que se llevó a cabo, que se planteó en los informes presentados ante el juzgado octavo de distrito, aquí me permito hacer un pequeño paréntesis que este tipo de defensas han sido eficaces en otros juicios que ha defendido el gobierno del estado en otras zonas del periférico, precisamente ante demandas promovidas por núcleos agrarios y donde se ha probado la preexistencia de la vialidad y que por lo tanto la posesión ya no la tendrían los núcleos agrarios, son juicios ya, ya resueltos en, en años anteriores. Aquí les comentamos en, en esta nota abajo que el vínculo de esta defensa con con la suspensión de plano que leímos hace un momento es en la parte que dice siempre y cuando esto no haya sucedido. Por eso ahí las autoridades del Estado y del ayuntamiento, lo que la defensa se ha se ha sostenido es que efectivamente la afectación eh, a, en la zona de la vialidad de Rocha Cordero, donde se realiza la obra, ya habría sucedido. Y habría sido consentida, puesto que el periférico existe desde 1973, como todos lo conocemos. La segunda defensa tiene que ver con la existencia del derecho de vía que comprende el Plan de Centro de Población Estratégico San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, de agosto de 2003, en su página 88, en la cual se señala. En la siguiente tabla se presentan los derechos de vía, números de carriles y tipo de sección para todas las vialidades primarias. Se refiere entonces el plan de centro de población de 2003, al anillo periférico con un derecho de vía de 55 metros, y una sección que indica banquetas con área verde, camillones centrales y laterales, con cinco carriles de circulación por sentido, que fue, digamos, este instrumento público emitido por el ayuntamiento en el año 2003, que generó la afectación en, todo el, en toda la extensión del periférico, con este ancho de 55 metros y ante lo cual no existe un medio de defensa este, a través del cual, digamos, si el ejido desde esa fecha sentía alguna dolencia en su propiedad o en sus derechos, se hubiera opuesto en contra del plan de centro de población, que, que, que también me referí, nos referimos todos las autoridades a este del 2003, porque aunque también encontramos esa afectación desde el 93, este, pues este nos, lo encontramos como el instrumento más reciente. Otra vez nos referimos, eh, queremos hacer esta nota, del de vínculo de esta defensa con la suspensión de plano que antes leímos, igualmente en el aspecto relativo a siempre y cuando esto no haya sucedido, puesto que en todo caso la existencia y la afectación de la vialidad con un ancho de 55 metros habría ocurrido desde el 2003 en el plan de centro de población, que si hubiera habido, este eh, ejercicios de derecho de acción en contra de ello por parte del ejido. Ese es el segundo elemento y por último les planteamos el principal elemento de defensa, insisto, argumentado por las autoridades del gobierno del estado y las del ayuntamiento que participamos en, en, en este expediente y este tiene que ver con la ubicación actual del ejido de acuerdo a los planos internos expedidos por el registro agrario nacional planos internos actuales y oficiales de elegido derivados de la certificación de procede mediante acta de asamblea de delimitación destino y asignación de tierras ejidales de fecha 6 de noviembre de 2001 en este sentido si me hubieran pasado al siguiente nos permitimos en las siguientes láminas exponerles a ustedes los tres planos que hoy en día bueno que estos tres planos en la interacción de las autoridades del estado con, con las del ayuntamiento eh, la Junta Estatal de Caminos de inmediato previo a tener que rendir informe previo, ellos acudieron oficialmente al RAN y como parte de la defensa conjunta que realizamos obtuvimos los tres planos actuales de elegido este es el primero, este es el polígono uno, Norte al final como podemos ver en la parte inferior derecha hay algunas inscripciones que no son legibles por el tamaño de la presentación, pero después de las láminas me permitiré hacer una un acercamiento con independencia de que, de que obviamente estos planos están a la disposición de, de todos ustedes este es el primer plano este, en este primer plano a su, en, en su parte superior derecha del polígono que podemos ver ahí y que en la parte del plano inferior izquierda tiene su cuadro de construcción este, que, lo cual permite este, eh, pues vamos conocer de manera fidedigna su perfecta ubicación les comento solamente para un tema de referencia, que en la parte superior derecha del polígono que vemos está el tanque Tenorio, es decir, esto está pues bastante lejos de, de la obra que se construye, es en la zona de pozos, este, justo al lado del tanque Tenorio. Si podemos pasar al siguiente plano. Est, este plano en su parte eh, inferior, una, una zona que pueden ver ustedes curva, en la, digamos que en la parte eh, en, en la parte izquierda del, del plano, en la parte alta izquierda del plano, alcanza a una parte un poco curviada. Esa parte es la carretera 57, también en la zona, eh, en, en la zona de, del acceso a, a la delegación de pozos. También es una zona, es, es un polígono propiedad efectivamente elegido, también muy, muy lejano, significativamente lejano del sitio de los trabajos de la obra pública en cuestión. Y pasamos, por favor, al siguiente. Este último polígono es el que efectivamente eh, está cerca de la obra pública. Les comento, eh, este giro está en la zona de Prado, de la, de la colonia Prados, y la parte que ven abajo en una línea recta, este, esa, esa parte es la carretera 57. Es muy importante que una de las expropiaciones que consta en el Registro Agrario Nacional, una de cuatro, expropiaciones este, cuyas carpetas están debidamente integradas en el registro agrario nacional, corresponde a la expropiación que realizó el gobierno federal elegido, digo, y que obviamente fue también a otros sitios agrarios en, a lo largo de la carretera 57 por un ancho de 100 metros para poder constituir el derecho de vida de lo que conocemos como la carretera 57. Entonces, esto está en la parte de la carretera 57 en Prados con dirección a la carretera Río Verde. Entonces, este es el polígono que en efecto tiene una cercanía uh -huh. con, con la obra que realizamos eh, y que, eh, por lo tanto, me refiero particularmente a este porque es importante ver que en su análisis no haya, eh, no, no, no esté ubicada nuestra obra pública, si me permiten pasar a, a la siguiente. Lado. Aquí este es el acercamiento, este es un sello que, como les comentaba, haría un acercamiento de la parte del plano. Este es un, eh, digamos, es, es un sello que por ahí en una parte pueden usted, ustedes ver que es el plano 3 de 3. Digo esto para clarificar que son tres, tres planos únicamente en los cuales el Registro Agrario Nacional tiene hoy en día registrada la, la ubicación de ejido en tres polígonos. Este es el plano 3 de 3. Eh, insisto, eh, por ahí está la fecha, que la fecha es del 2001, que justamente es... Una vez que, el, que se concluyó con la parte de certificación de, de elegido, en la información que, como comentó el secretario general, eh, les están turnando, se encuentra toda esta información. Si ustedes quieren verlo en mayor, una mejor definición, eh, sin ningún problema, es información pública verdad del Registro Agrario Nacional, se las hacemos llegar en, el, en la forma en que ustedes nos indiquen con, con todo el gusto. Podemos pasar a la siguiente. Aquí es otra parte del acercamiento. Esta sí es perfectamente la parte inferior derecha de los planos idéntica, de los tres planos que les mostramos. Aquí sí quiero hacer una nota relevante, porque en el informe justificado que se rindió ante el juzgado octavo de distrito, eh, hicimos ver estas circunstancias del principio. Obviamente se juzgará en la sentencia, ¿verdad? Este, y hacemos esta nota. Porque consideramos nosotros, bueno y casualmente, porque las autoridades de Ejido pues pueden ir migrando conforme la vida interna del Ejido lo decide. Lo cierto es que en este caso nosotros identificamos que, que las autoridades, los nombres de las autoridades de Ejido presidente, eh, secretario y tesorero de, de este Ejido, en el 2001 que es cuando firmaron estos planos y los registraron ante el Registro Agrario Nacional, eh, siguen siendo las autoridades de Ejido que firman estos planos en los que se reconoce la ubicación actual de su propiedad, son los mismos firmantes de la demanda de amparo y denuncia de juicio político. Por eso me permití en la exposición eh, darles aquí esta que consideramos nosotros nota relevante, este, porque pues me parece que estas tres personas, con los nombres que ustedes podrán apreciar, pues vamos, ellos firmaron estos planos y los registraron en el RAN, y, y a la vez ellos firman la demanda de amparo y la de juicio político, sosteniendo que el ejido está... En otra ubicación no es un tema nosotros como no somos la autoridad que va a resolver el juicio, pero sí se lo expusimos al juzgado de distrito porque creemos que ahí hay una información muy importante, ¿verdad? Es decir, estas tres personas en estos tres planos firmados por ellos, registrados en el registro agrario nacional, este, pues ahí ellos dan cuenta de las tres ubicaciones actuales de elegido y sin embargo en el juicio de amparo, pues eh, aparentemente reclaman que su ubicación esté en un sitio distinto. Por eso es una nota relevante que me permito este, poner en información de ustedes y, y, y, y los a conocer como una de las defensas que las tres autoridades, gobernador, eh, la representación del gobernador, la junta estatal y nosotros decidimos este, esforzar para atender esta, estas causas jurídicas. ¿Podemos pasar al siguiente? Ahora, a partir de esta información, ahora nos hemos y así se lo hemos ofrecido al juzgado de distrito y, y al Congreso del Estado dentro del juicio político ofrecer este plano del sitio de los trabajos y polígonos actuales y oficiales elegidos entonces aquí lo que hacemos es ubicar los tres polígonos pues bueno, dentro de un mapa, un plano que nos permita ¿no? su, su perfecta ubicación, como les comentaba los que vemos al lado derecho uno está pegado a la carretera 57, el otro el más grande de los tres polígonos que les comentaba que es eh, colinda con tanque tenorio, eh, y pues están definitivamente, no, no hay problema con ellos, porque están definitivamente muy lejos de la zona en que realizamos los trabajos, y luego efectivamente podrán ustedes apreciar eh, el polígono que queda en la zona de Prados, ahí les pueden ver un cuadro que queda, digamos ahí como un hueco en medio de ese, de ese polígono, y ese les comento que tiene que ver con una de las cuatro expropiaciones existentes, que es una colonia que expropió la Coret este, expropió la Coret para, para un tema habitacional, para regularizar un asentamiento irregular, y todo lo demás efectivamente sigue siendo propiedad del ejido. Aquí nosotros lo que planteamos es, como pueden ver en la parte izquierda de nuestra presentación, es la ubicación de los tres polígonos y por otro lado en una línea la ubicación de la obra Puente Vehicular, perdón ahí por la reflexión de la palabra, puente vehicular superior del bulevar Antonio Rocha Cordero, que más bien va en la zona del periférico para llegar a desembocar con la carretera 57 y ahí concluye la obra. Me permito hacer otro paréntesis, ¿verdad? Yo no sé si como las obras que, que se han tenido previstas como muy necesarias para esa zona de la ciudad, en algún momento han considerado que esta obra luego va a tener que continuar el puente en la zona de Prados, yo no sé si allí elegido o su parte legal pudo confundir que esta obra también era parte de este contrato y que por lo tanto en la zona que sí es de ellos íbamos sí a afectar, pero no, este, la verdad es que la obra desemboca en la 57 y es todo lo que se construye a través del contrato de obra pública que se está llevando a cabo y que se encuentra vigente. Eh, eh, esto como una conclusión que, que podemos pensar que pudo haber hecho caer en un error a las autoridades elegido o a su parte legal. Y, y que por eso, pues, teniendo ellos pleno conocimiento de los planos firmados por ellos mismos, a lo mejor consideraron que el puente iba a pasar la carretera 57 y afectar su propiedad. Y a lo mejor por eso decidieron promover este, la demanda de amparo, quiero, quiero suponer, porque de lo contrario pues, todas las ubicaciones nos parecieran muy claras. ¿Podemos pasar a la siguiente, de favor? Hacemos aquí solamente un acercamiento. Eh, creo que todos eh, conocemos la obra o la ubicación de la obra, pero aquí nos permitimos también ofrecerles, eh, digamos, este gráfico ahí con un acercamiento más claro. Como les comentaba, una de las expropiaciones elegido fue la de 100 metros de ancho para poder generar el derecho de vía a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir eh, la carretera 57 en su momento. Entonces, bueno, pues esta obra va por el periférico, cruza la avenida Industrias y finalmente desemboca en la carretera 57 en el derecho de vía de la SCT. Ahí pusimos, eh, digamos, un banderín del fin de la obra para distinguir perfectamente que no se toca de ninguna manera las tierras del Egipto Todo este acercamiento lo hacemos porque es la zona que podría crear confusión por la cercanía con, con, con uno de los tres polígonos del Egipto Y finalmente, eh, si pasamos a, a las conclusiones, que digo yo les comentaba que pretenderíamos hacer un, un aspecto de exposición muy concreto en función de, de las tres defensas y de las constancias que, con las que las autoridades del Estado y el Ayuntamiento a, hemos atendido este asunto, pues en principio comentamos que el Registro Agrario Nacional es el órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscriben los documentos en que constan las operaciones originales, originales, otra vez hago paréntesis para retomar, el planteamiento del amparo que hablaba de la carpeta de otorgamiento al ejido. Este, entonces, por lo tanto, las constancias originales y las modificaciones que sufran la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal, artículo 148 de la ley agraria, por tanto, los planos internos de cada ejido que se encuentren inscritos en este, en el Registro Agrario Nacional, corresponden a los límites territoriales, oficiales y vigentes que comprende cada núcleo ejidal. En ese sentido, de acuerdo a los tres planos inscritos en el Registro Agrario Nacional, el sitio de los trabajos no se encuentra dentro de tierras ejidales. Consecuentemente, no hay privación alguna a derechos agrarios ni violación a la suspensión. Y la segunda es que con la información señalada, se evidencia que los promoventes del juicio de amparo y el juicio político han reconocido oficialmente que el área que comprende el ejido se limita a los tres polígonos insertos anteriormente, sin que éste se extienda al sitio de los trabajos de la obra pública en mención. Sin embargo, debido a un asesoramiento pretencioso, se ha provocado que los ejidatarios hayan incurrido en una falsedad de declaraciones. De lo contrario, lo que podríamos pensar es que eventualmente, pensando que la obra iba a pasar de la carretera 57, pues ellos tuvieran una confusión y pensaran que efectivamente se iban a tocar sus tierras. No identificamos, francamente, otra alternativa por la cual hayan decidido iniciar estas causas. Eh, pero bueno, eh, como les comentaba, las autoridades del Estado y, y de obras públicas y su servidor, pues de la manera más responsable con, con esta información que hemos contado, pues hemos, hemos llevado a cabo la defensa del expediente. Se encuentra, como les comentaba, el juicio de amparo en una etapa eh, de desahogo de las pruebas periciales, que también vale decir que las pruebas periciales fueron ofrecidas por las autoridades del Estado y del Ayuntamiento, pues bueno, y sobre todo la Junta Estatal de Caminos, porque como es su jurisdicción, acordamos con ellos que ellos ofrecieran las pruebas periciales como el mejor elemento para que el juzgado octavo de distrito tenga los elementos de mayor claridad con los cuales resolver este asunto. Esta exposición, así como todo el expediente, está a las órdenes de todos ustedes. Si quieren revisar algún documento este, discutirlo en, en la manera o en la reunión que ustedes lo indiquen, estamos a sus órdenes para, para cualquier aclaración. Gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias a nuestro director jurídico licenciado Daniel Alcántara por esta exposición, la cual he tomado nota y les haré llegar a la brevedad a cada uno de los miembros de este honorable Cabildo. Veo la mano levantada de la regidora Verónica Rodríguez. Adelante regidora. Sí, gracias. Agradecería eh, sí que nos pudiera llegar esta información, incluso antes de concluir eh, este diálogo con el licenciado Alcántara. Eh, preguntarle, licenciado, primero, eh, si obra en autos de este juicio de amparo, el oficio de fecha 17 de diciembre del 2020 emitido por el RAN al octavo juzgado federal, eh, cuestionarle si obra en autos, y si nos puede explicar el contenido del mismo, porque usted se refiere como último oficio del RAN al de 10 de junio del 2020. Sin embargo, me parece que está faltando uno eh, y, y tengo conocimiento que en ese oficio es donde el RAN dice que sí se encuentra la obra, sí se encuentra dentro del ejido. Entonces es una pregunta hacia usted eh, y también preguntarle eh, por eso me gustaría tener la información, porque este, pasaron las diapositivas, pero hablaba algo acerca de eh, un programa, eh, algo de procede que algo así de, que por eso este, nosotros decíamos que no, que no la obra no tocaba este, los derechos agrarios, pero eh, la pregunta es en qué artículo de la ley agraria nos dice que este programa eh, es el que nos va a determinar eh, los polígonos o si. Se está invadiendo o no eh, este ejido por parte de esta la obra del puente. Es importante para nosotros saber lo primero que le pregunté del oficio de fecha, insisto, 17 de diciembre de 2020 y saber también eh, si esta autoridad a través de usted eh, dio rindió vista al respecto de este documento. Por favor, si me pudiera contestar. Gracias, gracias, regidor. Veo la mano levantada al regidor Cristian Iván Azuara, Azuara, al cual le doy su de la voz y luego le paso la intervención al director jurídico del ayuntamiento. Adelante, regidor. secretario. No sé si me pueden apoyar con la presentación en poderla eh, quitar. Se traba un poco eh, la pantalla al momento de aplicar esto. ¿Qué lámina es la que quiere que le que le mostremos? La presentación, la presentación que está puesta, si la podemos eh, quitar para que se haga la vista de lo, del cabildo. Ya está eliminada, regidor. No, bueno, todavía lo tengo en pantalla. Os le digo que se está trabajando, pero bueno, a ver si alcanzo. La presentación. A ver si alcanzo a. ¿Alguien ya la ve? No la quisiera quitar. Yo la veo, pero, pero, bueno, es lo de menos. A ver si alcanzo a ver todos los puntos en cada una de las diapositivas que marcó. Eh, los tuve que escribir, regidor. No voy a pensar que ya lo traía escrito, por la exposición no lo acaban de de hacer, regido eh, licenciado Alcántara, usted conoce, en persona no será la primer tema que discutimos le quiero hacer mención y por eso tal vez un poco de desconfianza, licenciado Alcántara y espero que lo tome de la mejor manera y no tenga la piel tan sensible como algunos compañeros, entre el show time y eh, hoy tanto drama que vimos pues espero que lo que le voy a comentar lo tome de la mejor man manera como los planes de desarrollo, se acuerda de San José de Buenavista que nos tuvo que decir la Semarnat que no estaban bien, y entonces pues se nos cayó toda la defensa que traíamos. Y de ahí para atrás, varios puntos que por eso está la desconfianza. En primer punto, eh, pues si ¿sí nos puede mostrar, licenciado, la expropiación del periférico, puesto eh, eh, que el regidor Daniel nos menciona dentro de esto mismo de un decreto de mención de 1991, el decreto la de expropiación del periférico de 1991 refiere a la expropiación de la carretera 57 para un paso a desnivel, primer punto. Si no lo tiene, regidor, veo que me ha dicho que se ha comunicado con varios diputados. Si no lo tiene, yo se lo hago pasar, pero sería importante que todos los eh, regidores lo tuvieran. Dos, en materia agraria, licenciado Alcántara, no existe la figura de preexistencia. Ello me hace ver su deficiencia en el conocimiento en materia agraria, puesto que si bien es cierto que existen criterios de la Corte que refieren a que los ejidos tendrán un tiempo para ejercer derechos en contra de una expropiación, lo cierto es que dicho tiempo comienza a correr a partir de las notificaciones legales. No de hecho, sino de derecho de acto expropiatorio, y según el oficio que presenta el RAN, el 17 de diciembre, que es el que hace referencia a la regidora Verónica, que por cierto no nos lo presenta aquí, dicho organismo informa que no existe expropiación al respecto. Hablamos de un programa que se llama Procede, del cual el 65%, aquí investigar un poquito, el 65% falló. De hecho, el programa Procede fue un programa fallido. El otro por ciento es lo que se está marcando, en la cual por eso el gobierno lo eliminó. Pero hay que, hay que entender algo. Los ejidos no se hacen a través de sus programas, de hecho no está en la ley agraria, sino en un decreto presidencial, artículo 27 constitucional. Tres, ¿por qué no rindieron la vista al oficio del RAN de fecha 17 de diciembre y en días pasados usted en una declaración, o bien no fue una declaración son las famosas eh, minutas que mandan, los, que mandan a los medios para poder, si yo digo, ah, ustedes dicen, ve, esa misma del 17, ustedes marcaron una entrevista diciendo que el RAN había avalado la obra en cuestión eh, y le pediría que si me puede dar una copia de dicho oficio donde el RAN avala dicho, eh, dicha obra en favor, en cuestión. Ahora, cuando hablamos del punto anterior Efectivamente, del 17 de diciembre, a partir de que son notificados legalmente, tienen siete años, licenciado Alcántara. Y por último, cuatro, me dice que la defensa del municipio se basa únicamente en los mapas actuales, elogados, eh, por procede y no en todo el dato histórico y de constitución de elegido, que le vuelvo a repetir, artículo 27 del decreto presidencial, que también, compañeros, lo tengo y se los muestro. Como ahora están enseñando papelitos, pues yo también... Señor, le pido de favor, que respetemos el tiempo. Tienes 10 segundos para concluir su intervención. Muchas gracias, secretario. Eh, porque en materia agraria existe la figura denominada reversión de tierras ejidales, licenciado Alcántara, y ella procede mientras y siempre y cuando el gobierno no pueda demostrar con un acuerdo la expropiación debidamente notificada y pegado. Entonces, vuelvo a lo mismo, licenciado Alcántara. ¿Tenemos el acuerdo de expropiación del periférico, sí o no? Y me quedo en esa intervención, en la cuarta, para mi tercera intervención, poder marcar lo siguiente. Gracias, secretario. Y les pido respetuosamente que pueda, por favor, respetemos el tiempo como lo marca el reglamento y que nos apeguemos, obviamente, al tiempo que nos manda el reglamento. Veo la, no veo ninguna mano levantada, entonces le daré el uso de la voz a nuestro director jurídico. Regidor, Bueno, por si me escucho. ¿Podría ser la tercera intervención, secretario, para que concluya con las mismas el, el director? Para... Adelante, y... adelante, regidor. En efecto, director Alcántara, el decreto, eh, el derecho de vía sobre la carretera 57 no puede pelearse porque fue expropiada en noviembre de 1991, eso me queda claro, estamos hablando de otro tema, no confundamos. Y como dato, usted marcó por ahí un dato, pues yo también tengo como dato, tengo un oficio marcado el 10 de junio del 2020, donde la Junta Estatal de Caminos, pues prácticamente nos deja solos al ayuntamiento y nos dice que el acto, y cito como tal, dijo, que no estaban construyendo prácticamente nada, tengo, vuelvo a repetir el oficio donde la JEC nos dice que no se está construyendo nada y pues eh, comentarle también, dentro de en la misma cuando hablamos que estamos a la orden, para ver otro punto de vista, licenciado Alcántara pues también me pongo a la orden para saber lo que tenemos y cuando hablamos con licencia, el regidor Daniel, que dice que buscaremos al delegado, pues bueno, ya lo hicimos y en una segunda instancia, rector Daniel, hay que escuchar también a las otras partes, a la parte orera en la cual se está quejando. Hay que escucharlo también, hay que escuchar ambas partes para ver qué es lo que tiene, no nada más en un sentido. Es cuanto, secretario, no se me podría responder, licenciado Alcántara. Gracias, este regidor, por su tercera intervención. Se le usó de la voz entonces a nuestro director jurídico, al licenciado Daniel Alcántara. Adelante, director. Gracias. Eh, regidor, bueno, quizá empiezo, me parece que el tema del oficio de junio también lo este, mencionó la regidora, entonces trataré de ir a comentar el tema para la atención de ambos. Eh, eh, el de la Junta Estatal de Caminos tendría, si gustan, lo platicamos en alguna reunión, incluso con la Junta, este, yo los invito a eso, porque somos autoridades, como les platiqué desde el inicio, que nos hemos coordinado en la defensa. No hay, de ninguna manera, desde mi percepción, un asunto donde la Junta Estatal nos deje solos, la verdad es que pues, más bien el periférico es jurisdicción de la Junta Estatal, donde el ayuntamiento realiza una obra por acuerdo con el gobierno del Estado. Eh, entonces, yo no, no, no vería un problema en eso, más bien tiene que ver con que la ejecución le está llevando a cabo el ayuntamiento sobre jurisdicción de ellos, pero digo, la claridad ahí pudiera, pudi pudiéramos buscarle una reunión con ellos mismos. Eh, me quiero, bueno, voy a tratar de empezar un poco primero con el tema del oficio de diciembre, porque en efecto, incluso creo que ese oficio, pues ha sido, pues sí, mucho factor, ¿no?, de, de duda dentro de la situación real que se presenta en el expediente. Al final de cuentas, y eso nos lo platicó la gente del Registro Agrario Nacional, que otra vez insisto, el día que gusten, pues podemos verlos para, porque la verdad es que nos han hablado ellos con digamos que con mucha contundencia acerca de la claridad que para ellos tiene la ubicación de elegido. Entonces, pues podemos ir a verlo y platicar este oficio del 17 de diciembre de 2020, pues incluso si quieren lo intentamos con el propio delegado. Este, y, y bueno, pues yo lo que resalto de eso, efectivamente el planteamiento que hizo la parte quejosa ante el juzgado octavo de distrito, que como podemos ver, este oficio de diciembre de 2020, se lo dirige el encargado de, de, de, del registro Real nacional en la sede de San Luis lo, se dirige al juzgado octavo de distrito, entonces se tiene que ver con el oficio de la parte quejosa o con los alcances que pidió clarificar la parte quejosa, entonces aquí es muy importante analizar que ese oficio como ya lo dijimos desde el acto reclamado tiene que ver con la carpeta inicial del elegido entonces por lo tanto Puede haber dos tipos de preguntas. Una es, yo lo trataría de plantear desde esta simplicidad, como que puede haber una pregunta donde se diga si el sitio de los trabajos está en el plano de la dotación original del elegido. Y puede haber una segunda pregunta que es, que esa es con la que defendemos el gobierno del Estado y nosotros, donde decimos si la obra está en la ubicación actual del elegido. Este, entonces, aquí efectivamente el análisis que hace el Registro Agrario Nacional tiene que ver, en, como lo planteó el quejoso con el juzgado, tiene que ver primero con el plano de dotación, pero luego en un párrafo incluso le dice que por tanto se anexan al presente tres planos generales internos de elegido. Los planos que les expusimos hace un momento son precisamente estos tres planos que aquí el, el encargado de la delegación del RAN... Le, le aporta al juzgado de distrito, entonces el alcance, el alcance que se está desahogando en las periciales, que como les comenté hace un rato, so, es la etapa en la que se encuentra el juicio de amparo, van a mostrar esos tres planos, y entonces por lo tanto el juzgado de distrito habrá de identificar si la obra está sobre la ubicación del ejido. En el tema del procede, sí considero, digo, me refiero ahí al tema del, del oficio este de 2020, y los alcances que pudiera tener. Yo creo que esto está siendo analizado y será juzgado por el juzgado octavo de distrito, pero sí creemos que, pues aquí, los planos que les mostramos son la, son la realidad jurídica al día de hoy en, de elegido y, por lo tanto, ese será el análisis. Eh, en cuanto al procede, pues yo lo que comentaría es que, como les mostramos en un acercamiento de los planos hace un rato, Efectivamente, esto eh, con independencia de los programas y la crítica que pueda haber sobre su eficacia, eh, la realidad es que esos tres planos son firmados, como se los señalamos, por las autoridades de elegido derivados de un acta de asamblea que tomó elegido y que está registrada y, y ellos firman las tres personas que, que son las autoridades de elegido, que firman el amparo, que firman la denuncia de juicio político, ellos tres son los que reconocieron esa ubicación de elegido. No es un tema ni de la Junta Estatal, ni del gobierno del Estado, ni de nosotros. Nosotros solamente estamos pre presentando una defensa en función de los planos que ellos mismos han ingresado en el RAN. Si, si existiera un plano de estos que les mostramos que ubicara la obra sobre elegido, pues desde luego que la lectura de la suspensión tendría que ser otra y, y los riesgos, claro, que deberían de ser otros se los platico desde ese punto de vista que es el que hemos identificado como el correcto, como el viable las autoridades del estado y nosotros este, lo otro sobre el decreto de la carretera 57 en el propio oficio de diciembre del RAN ahí este, podemos identificar ya casi en su parte de conclusiones que habla de cuatro expropiaciones y lo podemos también hablar, yo se los planteo que lo podamos hablar con la gente del RAN porque ahí el RAN dice, este, aquí lo tengo en esta parte literal, que no hay, eh, vamos, que no consta un acuerdo, un decreto expropiatorio, una carpeta expropiatoria del periférico. Claro, lo, lo dice, ¿no? Entonces el asunto, otra vez es, ¿cómo preguntamos para cómo contestan ellos? El asunto es que esa parte del periférico no fue expropiada en razón de una expropiación para poder hacer el periférico forma parte de la expropiación de la zona industrial. Entonces abarcó hasta ahí. La, la, zona, la zona industrial surgió a partir de, de, de dos expropiaciones principalmente. Entonces aquí, ya como saben ustedes, el periférico se conoce como eje 100 también en esa zona. Ahí empieza la zona industrial. Entonces abarcó desde esa parte. Entonces la verdad creo que pues, evidentemente no tenemos una una carpeta de expropiación que diga expropiación del periférico sin embargo está abarcado en la carpeta de expropiación de la zona industrial pero, pero yo como les comento yo insisto en que la base de la solución de este asunto será la información pública que le consta al RAN reconocida por las autoridades de elegido, firmada por las autoridades de elegido, incluso yo haría una pregunta en otro sentido que nos la hicimos cuando estuvimos discutiendo el asunto con la junta estatal y las autoridades del gobierno del estado que decíamos, a ver, obviamente, como creo que todos debemos coincidir por el bien de la ciudad, este, pues el tema no es de tener una obra que es buena para todos, y yo creo que elegido tampoco es lo que quisiera. A mí me parece que elegido el planteamiento al final de todo es que si ellos consideran que, que es su tierra sobre la cual se lleva a cabo un proyecto público, pues a lo mejor su tema es que los indemnicen, no este, por, por la utilización de su tierra. Nosotros la pregunta que nos hacíamos con los jurídicos del Estado y de la Junta Estatal era que para poder formalizar un acuerdo indemnizatorio, pues el primer elemento es que a quien le vamos a pagar compruebe la propiedad. Y la verdad es que si los planos no ubican la obra en el ejido, pues creo que caeríamos en una irregularidad al momento de pagar este, una propiedad que no logran justificar como suya. Entonces, trataría yo de... Comentarles cuáles fueron las conclusiones para atender el asunto. Veo eh, la, muchas gracias, eh, eh, director. Eh, veo la mano levantada de la regidora Verónica Rodríguez en tu tercera intervención. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Qué bueno que hace la aclaración de mi tercera intervención y antes de continuar, quiero solicitar eh, presidente de la comisión, regidor Daniel, ojalá que, que se pudiera llevar a cabo la sesión de trabajo porque este asunto requiere de mucho estudio, muchas preguntas y si ahorita ya se agotaron nuestras intervenciones, ya no nos van a dejar seguir preguntando. Entonces, sí veo la importancia de esa sesión, valdría mucho la pena que la, la considere. Eh, licenciado Alcántara, me llama mucho... Claudio, Claudio, audio. Sí, gracias. Claudio, eh, regidora. No sé si se alcanzó a escuchar lo de la sesión de la comisión, ojalá que lo considere el regidor Daniel, porque es importante, ya que ahorita no escuché, se agotan regidor, nuestras intervenciones. Repetir, escuché. Se agotan nuestras intervenciones y bueno, este tema vaya que sí necesita eh, aclararse muchas cosas. Eh, me, me preocupa. Repetir, por favor, que no escuche. Eh, sí, ahorita paso con usted. Me preocupan las confesiones que acaba de hacer el licenciado Alcántara. Eh, primero, cuando dice que se construyó un periférico sobre de una expropiación cuya utilidad pública fue la creación de una zona industrial. Eso me llama muchísimo la atención. Pero además, que nos diga que había que plantearse dos preguntas, porque reconoce la existencia del documento de diciembre de 2020, pero él dice que había que plantearse dos preguntas. Esa segunda pregunta que se plantea a favor de nosotros, ¿usted la hizo cuando presentó la vista de este oficio? Digo, porque tampoco me contestaron eso. Sí, sí, se presentó la vista del mismo, eh, que era lo que yo hacía alusión O sea, teníamos tres días para y no sé si eso se llevó a cabo. Ahí habría que plantearse esa segunda pregunta de la que hacía mención el licenciado Alcántara, que no sé si la, la, la hizo. Luego eh, nos dice ahorita que no tenemos la certeza, porque pues finalmente... Cada una de las partes está buscando decir si está o no está la obra dentro del ejido, pero hoy no tenemos esa certeza de si está o no está dentro. Eso es lo que nos acaba de decir con toda la explicación que nos dio. Entonces, en ese sentido, todavía entra más la suspensión o el acatar una orden del juez, porque dice que se debe suspender, porque no nos, no nos han confirmado. Usted dice, creemos, nosotros creemos que nuestra defensa... Es la buena. No, abogado, permítame, espéreme, no nos vamos a las creencias. Necesitamos tener certeza y hay un documento que acaba de que usted acaba de reconocer que existe. En resumen, también nos dijo que no, no tenemos un acuerdo expropiatorio del periférico, o sea, es increíble cómo el abogado de esta administración acaba de hacer unas declaraciones que para mí de verdad parecen confesiones que por el bien de todos nosotros, de todos, incluyéndome, espero que el abogado que está llevando este juicio de amparo no esté escuchando ni viendo esta sesión de cabildo, porque en todo caso ya le dimos elementos y armas para eh, todavía ir encima y en contra de nosotros. Ojo, señores, mi intervención es porque todos estamos siendo afectados, todos, no nada más yo. No, nada más mi compañero Cristian Azora, todos los que estamos aquí y debería de preocuparnos la situación legal que manejan muy, pero muy a la ligera, desde la dirección jurídica. Insisto, valdría mucho la pena una sesión de comisión, porque aquí me queda claro que ya nos van a limitar sobre el tema. Y lo que el licenciado Alcántara nos acaba de decir es: no tenemos más que esperar si nuestra defensa, como creemos, sea la buena. No es posible. Por favor, o sea, en qué cabeza cabe que legalmente y, y ojalá estuviera aquí la licenciada Lidia Arguello porque a ella le gusta mucho que de verdad estén preparados en Derecho y si no nos regresemos a la, a la universidad, ojalá estuviera aquí para que nos dijera lo mismo. No puede ser que nuestra defensa sea esta. De verdad, compañeros, preocúpense, preocúpense por ese tema. Y yo insisto, en sus facultades ejecutivas del presidente municipal, le vuelvo a reiterar la solicitud que en este momento... Le pida al director de obras públicas que suspenda la obra por cuestiones jurídicas. Se lo solicito de la manera más atenta al presidente municipal, quien tiene facultades ejecutivas y que sí lo puede hacer. Si de verdad lo están asesorando correctamente, alcalde, debería suspender esa obra. No porque queramos detener desarrollo, no. Es por una cuestión legal que aquí acaban de confesar. Entonces, sí, sí necesitamos ser más cuidadosos de estos temas, por favor. Gracias, regidora. Le voy a dar el uso de la voz a nuestro director jurídico y luego veo la mano levantada del regidor Daniel González Ayala. Adelante, director. Gracias, secretario. Bueno, nada más, sí, digo, si es la mesa de trabajo lo que terminen, desde luego estamos a la disposición, como lo mencionábamos antes. Eh, la verdad es que sí, debo decir que no es la apreciación que hemos querido generar ni tampoco es que creamos y no tengamos seguridad la información oficial es la del registro agrario nacional por eso una de las conclusiones me permitía leerles eh, solamente ¿no? el texto del 148 de la ley agraria que nos dice qué es el registro agrario nacional qué fuerza legal tiene ahí están los planos la verdad es que digo el tema de confundir o de hacer confesiones de que estamos en el sitio o que no hay un decreto expropiatorio pues la verdad es que la zona industrial no solamente se compone de empresas, una tras de otra o arriba de otra, o sea, también se compone de vialidades y finalmente hubo una porción de tierra expropiada y por lo tanto dentro de esa tierra hay empresas, hay gasolineras, hay calles, hay un pedazo del periférico. Este, tanto así que las tres personas, insisto, los tres, las tres personas, autoridades de elegido, reconocidas ante el RAN, quienes ostentan la representación jurídica elegido, puesto que firmaron, ellos promovieron el juicio de amparo, y promovieron la, la denuncia al juicio político, ellos firmaron los tres planos en los cuales consta la ubicación actual, si en esos planos, eh, ellos ahora, no sé, la idea es sostener que esos planos están mal, y que la ubicación está en otro sitio, la única fuente legal de información para la Junta Estatal de Caminos, para el gobernador del estado, y para el ayuntamiento, lo fue la información del registro agrario nacional. No hay otra información en la cual podamos hacerlo valer. Esa información, como les comentamos, ya le fue otorgada al juzgado de distrito, este, digamos ya elegido, ya le otorgó el plano de dotación original, las autoridades que hemos sido demandadas, ya le otorgamos los tres planos actuales, la ubicación de la obra y el juzgado de distrito va a tomar una resolución al respecto. Nada más que sí, en el tema comentaba el regidor Cristian acerca de que pudiéramos no tener las capacidades para atender un asunto, sería importante poder ver o a lo mejor concertar con el Estado una revisión de un amparo que tiene que ver con otra zona, del periférico, si gustan que lo, que lo concertemos con ellos, con gusto lo podemos ver porque ese, ese expediente fue parte, digamos que de las bases con las cuales se estructuró esta defensa, de otro expediente donde el ah. tema de la preexistencia sí generó una sentencia en ese caso a favor del gobierno del estado y eh, eh, justo en el periférico este, pero bueno, yo también sí considero que si la mesa debe hacerse más abundante, incluso con el, todo el expediente completo a la vista pues perfecto, adelante el expediente es público y es para, para lo que ustedes dispongan. Muchas gracias, muchas gracias director, veo la mano levantada del, del regidor Daniel González y también de la síndica municipal adelante regidor Sí, muchas gracias. Eh, pues insistimos, parece que no, no queremos beneficio de la… bueno, algunos regidores no quieren beneficio, yo no me incluyo, de apoyar a un sector productivo para San Luis Potosí. Eh, yo quisiera que ustedes manejen todos los días para allá, es algo que urge y no en esta administración desde hace muchos años. Entonces, ustedes con información, insisto, de, parece que tienen un negocio ahí, a mí cada vez se me hace más claro que tienen un negocio, no sé cuánto van a recibir… Ni me interesa, eh, pero la información que tienen eh, es, es información, eh, pues sí, de la parte defensora del ejido que ustedes conocen perfectamente, insisto, al abogado y parece que ahí van a, le están ofreciendo algo, una tajada. Pero bueno, nosotros los regidores que sí queremos defender a la ciudadanía y hacer una obra eh, que no quede a medias, una obra muy importante para la zona industrial, eh, lo tenemos muy claro y, y yo creo que los medios de comunicación, la ciudadanía que nos ve lo tiene muy claro. Están los mapas, no se toca parte del ejido, el abogado que está atacando lo está haciendo con unos planos de 1928. Por favor, señores, si trabajáramos así, yo creo que todas nuestras propiedades que tenemos, lo, los que tenemos de los que estamos aquí presentes, no serían nuestras. Toda la propiedad de la ciudad no sería nuestra. Entonces, por favor, eh, busquen información adecuada, no hay que confundir a la ciudadanía, eh, me, me, me voy con el gusto, tenemos la información eh, adecuada que solicitamos y nos queda muy claro a todos cómo está el asunto. Yo creo que no hay duda, por favor, ya no traten de confundir eh, los medios de comunicación, la ciudadanía, los regidores, tenemos muy clara la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Regidor, el uso de la palabra la síndica municipal Alicia Nayeli. Adelante, síndica. Gracias. Ay, ya, listo, gracias. Bueno, para que no extrañen a la, a la licenciada Lidia Argüello y a mí también me encantaría mandar a varios de aquí de nuevo a la universidad. No es posible que sean licenciados en Derecho y no estén entendiendo los términos de los, que, de los que se está hablando. Punto número uno: hay un derecho de vía preexistente en la zona, o sea, no se está construyendo en un lugar nuevo, ahí ya pasaba una vialidad. Dos: Existe un, no existe ninguna orden para parar ninguna obra, o sea, no hay, no, hay, no existe, no estamos violentando absolutamente nada. No, nunca se nos ha pasado un término ni a sindicatura como defensa de cabildo o ayuntamiento, ni a jurídico por las comisiones o por al alcalde o por obras públicas, ni a gobierno del estado por las autoridades que ellos representen. A nadie se le ha ido términos en el, en el juicio que estamos checando. La información que está exponiendo el director de asuntos jurídicos es información completamente pública. No le estamos dando elementos a absolutamente nadie de defensa extra. Y por si no queda claro lo que ya dijo el juez en una razón que emitió el 3 de mayo del 2021, en donde elegido del que estamos hablando y el abogado del que tanto estamos hablando está solicitando que paremos la obra dice textualmente en ese sentido las autoridades responsables en esencia y bajo su más estricta responsabilidad informaron que si bien se encontraban ejecutando una obra de construcción en las inmediaciones del elegido quejoso sin embargo la misma era sobre la vialidad y el derecho de vía ante tales hechos este tribunal federal ordenó el desahogo de una prueba pericial sin que a la fecha se haya logrado su verificativo. Por tanto, contrario a lo expresado por la parte promovente que solicitaba que paráramos la obra, esta autoridad en ningún momento ordenó la suspensión de obra alguna, que no fuera aquella que pudiera afectar sus tierras, pues de sostener tal argumento, se llegaría al absurdo de que, de por ejemplo, se suspenda una construcción de una escuela al norte de la ciudad, debido a una afectación de tierras en un ejido al sur de la misma localidad, o sea que no tiene nada que ver. Esto es, a fin de poder siquiera discutir una orden en ese sentido, se debe contar con las pruebas idóneas para acreditarlo. Es decir, no hay nada, no hay manera de que nosotros suspendamos una obra ni por, ni muchísimo menos solicitándoselo a una comisión que no tiene facultades ejecutivas o a un alcalde que sí las tiene pero que no tiene fundamentos para, para suspenderla y por qué vamos a detener el desarrollo de la ciudad si no existe ningún fundamento entonces no nada más es el licenciado Daniel Alcántara defendiendo algunas autoridades es también la sindicatura y es también gobierno del estado entonces en ninguno de esos supuestos existe que nosotros debamos de suspender una obra el día que tengan verdaderos fundamentos, entonces sí, por favor, eh, aleguen y digan que estamos mal, pero no lo estamos, no hay, no, hay, no hay tema, no hay manera, y por favor, más respeto a la ciudadanía, porque ustedes están malversando la información. Yo dudo mucho que no le estén entendiendo a lo que estamos hablando, porque son licenciados en Derecho, y tener esa licenciatura, esta licenciatura te, te da obligaciones también, es una gran responsabilidad. Ustedes saben, malversar todo lo que estamos diciendo aquí, no son tontos. Entonces, por favor, o es eso, o se tienen que regresar a la universidad. Es cuanto. Muchas gracias, síndica municipal. Como octavo punto dentro del orden del día, se presentan para su conocimiento los informes trimestrales de las comisiones permanentes del ayuntamiento del mes de abril, mayo y junio del año 2021, en cumplimiento al artículo 91, párrafo tercero de la ley orgánica del municipio libre de San Luis Potosí, que establece que, y cito, las comisiones deben entregar al ayuntamiento en sesión ordinaria informe trimestral que permita conocer y transparentar el desarrollo de sus actividades, trabajo y gestiones realizadas, cierro comillas, en virtud de lo anterior, se recibieron en Secretaría General los informes de las comisiones permanentes de, dos puntos, pensiones y asuntos laborales, gobernación, salud pública y asistencia social, mercados, centros de abastos y rastro, educación pública y bibliotecas, cultura, recreación, deporte y juventud. Policía preventiva, vialidad y transporte, comercio, anuncios y espectáculos, atención a la mujer, derechos humanos y participación ciudadana, hacienda municipal, desarrollo económico, alumbrado y obras públicas, desarrollo rural y asuntos indígenas, desarrollo Equipamiento urbano y catastro, asuntos metropolitanos y ecología. En virtud de lo anterior y una vez presentados, les hago de su conocimiento que estos informes no se votan, ya que simplemente son para su conocimiento, por lo que les solicito respetuosamente, se dispense la lectura de los mismos, manifestando y levantando el sentido de su voto, levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba, así por unanimidad. Como noveno punto dentro del orden del día, se presenta para su conocimiento los informes de las del... Es otro de las... punto, si me lo permite, en el tema de, de los informes de los delegados. Gracias a quien eh, me quitó eh, el micrófono, lo tenía acá apagado en la anterior intervención, no me dejaron en una cuarta intervención eh, y por eso es que tomo el uso de la voz en esta. Insisto, regidor Daniel, ojalá... En otro punto para poder Sobre hablar. el tema de favor, regidor, le pido de favor que se limite a respetar el reglamento, no hay cuatro re, no hay cuatro intervenciones y vamos sobre el orden del día, de favor. Estamos no ahorita en el noveno punto del orden del día, no y son los de las organizaciones municipales, por favor, de acatar, acatar el reglamento. Sí, gracias, secretario. Lo puede someter a consideración de hecho si el reglamento si hay una cuarta intervención, pero bueno, eh, en fin, es pan y circo y no dejaron intervenir en una cuarta porque les molesta lo que dice uno. ¿Es cuánto, secretario? Se hace de su conocimiento que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 97 de la ley orgánica del municipio libre, se recibieron en secretaría general los informes de las delegaciones municipales antes señaladas, de los cuales se les hizo llegar un ejemplar. Cabe mencionar que estos informes no se votan, ya que únicamente son para su conocimiento, por lo que les pido manifiesten el sentido de su voto, eh, la dispensa de los mismos los que estén a favor en contra abstenciones nada más quiero checar la, el sentido de su votación regidor Jaime Waldo que no lo pude detectar se aprueba así entonces por unanimidad muchas gracias regidor Jaime Waldo como décimo punto dentro del orden del día, tenemos la clausura toda vez que han sido agotados da el uso de la voz a nuestro Nada más presidente. comentarle, secretario, que ah. nunca me llegó la información del licenciado Alcántara. Solicitamos que nos llegara incluso antes de su intervención o posible antes de que terminara, pero sigue sin llegarnos la, la presentación. Eh, nada más termino un poco la, la, la sesión del presente de Cabildo y ahorita inmediatamente genero la solicitud para que les dé de, de manera inmediata dichos información y presentación ¿Qué que no la cuando se lo solicitamos en el momento en que le solicitamos que nos diera la información la están elaborando regidora inmediatamente se les hará llegar veo la mano levantada por el regidor Eloy Franklin adelante regidor el micrófono regidor Eloy Sí, señor secretario, para solicitarle que se me dé la posibilidad posible su oficina no se escucha no, yo no lo escucho yo a la vez aprovecho secretario, pido copia certificada del acta del día de hoy al igual que la eh, pasada, al igual que eh, la grabación del video. Esto para ayudarnos a las declaraciones que hace eh, el licenciado Alcántara y pues ayudarnos. Quiero escucharlo una y otra y otra vez para escuchar las barbaridades y pues regresarme a la escuela. Pues vámonos juntos. Si me van a pagar el semestre, con mucho gusto. Me gustaría más todo el cabildo meternos. se vería bonito regresarnos a la misma. Entonces le pido copia certificada, por favor, secretario de, de esta misma. Y nos hace falta, secretario, por ahí una de las peticiones que se le hicieron en la, eh, el 15 de junio, ya hoy cumplió un mes, mi secretario, o le voy a traer a llevar un pastel ahorita, un necesito nos falta el informe donde contenga el nombre de las personas, número de nómina y cantidades que le ofrecieron eh, por concepto de liquidación de los trabajadores, de los 74 trabajadores, no olvidamos que despidieron 74 trabajadores en un momento de crisis de pandemia, eh, leyendo un poco el acta, me acuerdo que el regidor, el tesorero Portilla, dijo que por recortes económicos, pues espero vaya pensando también quitarse el lujo de traer chofer, eh, tesorero Portilla, porque tiene tres años ahora con chofer, vaya haciendo recortes también en su área para esto mismo. Asentado, regidor. Eh, Todas las que han sido agotados Se le trabó la, la imagen al regidor Eloy Franklin, no sé si. Debamos esperar, como en otras ocasiones, a que reingrese, porque no lo veo tampoco en la pantalla, ya que estaba en el uso de la voz. Adelante, regidor. Eloy Franklin tuvo un, un desperfecto en el, en el audio en su intervención. Adelante. Escucha, secretario. ¿Me escucha. Pues al parecer mi equipo está en perfectas condiciones. Es, es muy raro que cuando quiera intervenir no, no se escucha. ¿Me escucha ahí, secretario? ¿Me escucha? Se escucha muy bajito el, el, el audio de su, de su micrófono. ¿Para su visita Muy bajo está su audio, regidor Eloy Franklin. Mi audio está correcto. Ahí sí, ahí está, ahí está bien. Este, para solicitarle que se me agregue a las comisiones. Pareciera que le bajan el audio. Quien está manipulando la sesión le está subiendo y bajando el audio al regidor. Me parece una falta de respeto. Tiene el micrófono abierto. Eso no puede... Eso no puede suceder. Nada más, como que sube y baja su audio, regidor. Nada más, este si estoy bien, eh, confírmelo. Está pidiendo una acta certificada de la presente sesión. ¿Estoy bien? O, o no. tenga su intervención, de favor. No. Señor secretario, está solicitando que se incluyan las comisiones. Igualmente, quisiera comentarle si pudiera yo tener el acercamiento con mi compañero Alfredo Lujambio y Verónica Campillo para darle seguimiento a las comisiones de transparencia y de grupos vulnerables y ya puedan contener una presidenta y se puede estar sesionando en estas comisiones. Lo que pide mi compañero es que se le ingrese en las comisiones porque ya mandó un oficio previo y no ha recibido ninguna respuesta para que quede ingresado a alguna de las comisiones del de ayuntamiento. Gracias, Anita. Perfecto. Perfecto, regidor. Entendido entonces a través de la intervención de la regidora Ana Rosa Pineda Aguel. Asentado perfectamente. Toda vez que han sido agotados los puntos dentro del orden del día, se del el uso de la palabra a nuestro presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios, para la clausura de la presente sesión ordinaria. Adelante, presidente. Gracias, secretario. Gracias a todas y todos ustedes. Después de evidenciarse cada vez más, eh, es muy lastimosa la manipulación y la ignorancia, pero más aún los mezquinos intereses que tratan de defender aquí en una sesión de cabina. Me parece que como trabaja la Administración, es a través de esa disposición de las distintas autoridades, teniendo contacto con las áreas, no yendo a ver a los clientes de las contrapartes de la autoridad municipal, me parece sumamente lamentable, pero ya sabemos cómo actúan, y cuando quieran, podemos hacer una comparación de los resultados de las administraciones contra la que ustedes busquen, contra la que busquen, y lo vamos a hacer para que quede claro a la ciudadanía, ¿Dónde estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo? En fin, es muy lamentable ver que son realmente muy pequeños. No los... La verdad es que San Luis Potosí no los esperaba. Nunca esperó tener eh, gente que viniera simplemente a trabajar por sus propios intereses, sino todo este grupo con el que se ha podido trabajar muy bien durante un buen tiempo en beneficio de la ciudad. Ahí están los proyectos, ahí están las obras. Y ya no se asesore del abogado de la o, del elegido, ya no se asesoren de ellos, mejor siéntense con el Registro Agrario Nacional, siéntense con la Junta Estatal de Caminos, lo que debemos defender es el interés mayor, el interés de la colectividad. Pero bueno, así las cosas ya la ciudadanía también los tiene perfectamente ubicados y nosotros vamos a seguir trabajando porque hay muchísimo que hacer en estos dos meses y medio que le quedan de cierre a la administración y por cierto, vamos a estar entregando como no lo hicieron en anteriores ocasiones. El delincuente que estaba anteriormente en la administración municipal no pudo tener una comisión de entrega-recepción, ni siquiera obedeciendo la ley. Bueno, pues así, así trabajan y así laboran. Nosotros vamos a seguir trabajando de la manera en que lo hemos venido haciendo y dándole resultados a San Luis. Muchas gracias a todas y todos, con fundamento en el artículo 47 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 15 horas con 31 minutos del día 15 de julio del año 2021. Muchas gracias por su participación. Se levanta la sesión. Hasta luego.